Hola, ¿cómo estás? Adriana Vázquez, bienvenida, buenas noches, estamos en vivo y en directo ya para YouNow, me da mucho gusto tenerlos aquí, a uh, frik, Frike, frik. Saludos vamos a acomodar esto como por aquí, ahí creo que nos vemos bien gracias a Andrea Chulada, hermosa, gracias por estar aquí también Besitos, besitos. Gracias a toda la gente que está llegando también en la transmisión de Facebook, de YouTube y de Twitch también. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Un lunesito, lunesito 18 de abril del año 2022. Se va tan rápido el tiempo. Muchas de las películas que se veían en los años ochentas hablaban de los años 2000 como el futuro y ahora estamos en el 2022 para esta para este año para estos años según las películas ya deberíamos de tener coches voladores y a lo mejor teletransportación y algunas otras cosas tecnológicas increíbles y lo único que tenemos son memes eso es lo que nos ha alcanzado el intelecto para hacer un chingo de memes, memes, memes. Ya nadie quiere estudiar, ya todos quieren ser memeros en Facebook, quieren hacer transmisiones, quieren estar haciendo videos, TikToks, bailar en pelotas en TikToks. Entonces, pues aquellas caricaturas, aquellas películas que hablaban del futuro estaban muy equivocadas. No hay teletransportación, no hay autos voladores, pero tenemos chingo de memes, chingo de memes. Por, ri... por risas no paramos, ¿verdad? Bienvenidos todos a la rajada peludona Rosita. El día de hoy es Rosita porque es lunes. Vamos por, por colores, seguramente para el miércoles ya esté roja, en lugar de Rosita será la rajada peludona roja a lo mejor para el viernes ya está negra, o sea, va cambiando los colores, de pronto estará morada, así que bienvenidos a este, su programa de fenómenos paranormales, misterios, ufología, leyendas, llamadas telefónicas, relatos de las personas, chistes, bromas, chismes y demás. Su programa favorito, El Chavo. Pues la rajada ya está infectando, ya se está infectando la rajada de José Ley. Saludos a Marcela Sandoval también. Bienvenida Marcela, Ángel Loco, buenas noches. Isaac J.M., gracias. Raúl Ponce allán You know. eh, Melina Vega, oh, ¿cómo estás Melina? Saludos, bienvenida Melina. Un saludo desde Papantla, Veracruz. Como el Super Saiyan de colores de Schoolman Force, la chica con piel de mariposa. Saludos. La rajada quemada, dice la chica con piel de mariposa. libra, Saavedra, como Super Saiyan de Colores, el Balcón de Oxlack. Hola, saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Va a haber invitado... El día de hoy, ¿no? El día de hoy, día de hoy vamos a revisar todo lo que me ha mandado al WhatsApp, historias, llamadas telefónicas, relatos, chismes y de todo eso, porque hoy es la rajada peludona. Cuando es moco, recuerden que estoy junto con Melisa, y cuando estoy con un invitado, es el podcast Oxlack. O sea, ustedes no lo saben, pero son tres programas diferentes, ¿eh? Creo que no se habían dado cuenta, pero son tres programas diferentes. Hoy es la rajada peludona, de la cual muchos, muchos... ¡Ay, qué feo nombre, Oslan! ¡Qué feo nombre! ¡Qué vulgar eres! No, no me imaginé que fueras así, Oslan. Yo... Yo te respetaba mucho, pero te has convertido en lo que juraste destruir, ya no eres chévere, eres un vulgar, con tu, con tu qué nombre tan asqueroso, Oxlack. Es ese es el programa de hoy, el de la rajada peludona, mañana, si, si, ah, mañana, mañana tengo una invitación para una, para una entrevista que me van a hacer en un canal, ¿cómo se llama este canal?, pati, pati algo, pati algo, vamos, les voy a pasar la publicidad en mis redes sociales para que mañana me acompañen a partir de las 8 de la noche en ese canal, que la legión Oxla caiga a ese canal y veamos cómo está el chisme ahí en el chat, así que mañana, eh, o sea que son como combinaciones o fusiones Oxlisa igual a Moco exactamente, Oxlisa es Moco eh, hola soy nuevo, hoy, hoy es el último saco de frijoles Sacas pero la leche <risa> Sacas pero la leche Los dioses Néstor y Agüites te castigarán los que, eh, La cerca del fin oh, El grande de las investigaciones, saludos desde Naucalpan Hola Osla, Eric Star. Entonces hoy es el programa De, de la rajada peludona vamos a checar los comentarios las llamadas telefónicas los chismes ya mañana ah bueno les voy adelantando que estoy a, invitando a personas ya dos dos personas me han confirmado eh, para la otra semana las dos personas Sí, para las dos no para este viernes y para el, el lunes que viene entonces tenemos invitados el viernes y el lunes va a ser muy entretenido, temas muy diferentes, entonces va a estar bueno. También estoy invitando, por ahí le mandé mensaje a, a Mefisto, ¿cómo se llama? A, a ver, deje, sí, sí, Mefisto, ¿no? Miren, se llama, ¿cómo se llama? Magnus Mefisto, a Magnus Mefisto. Un invitado sorpresa que si me acepta, les va a volar la cabeza. Les va a volar la cabeza si acepta ese invitado. Va a estar buenísimo también. Y bueno, estoy ahí preparando también una, un debate. Un debate. Estoy organizando de este viernes al próximo viernes. Tendremos un debate aquí en vivo y en directo sobre fenómenos paranormales. En donde participará César Buenrostro. Jorge y Eduardo Escoto, ¿sale? Así que vamos a estar ahí eh, los cuatro, vamos a hacer una vamos a hacer un debate sobre fenómenos paranormales, donde obviamente ustedes van a participar en este viernes al otro. Y tengo por ahí otros dos invitados que sorpresa por ahí que cuando me acepten, pues va a estar muy bueno, van a estar muy buenos todos los invitados que que estamos eh, tratando de contactar, así que por invitados, no paramos, no se preocupen. Aquí siempre vamos a tener excelentes invitados y personas buena onda que nos van a enseñar y nos van a decir muchas cosas interesantes. Muy bien, pues entonces vamos a iniciar este programa. Les agradezco a toda la gente que me está apoyando en Facebook con sus estrellitas, a la gente de YouTube con sus superchats, a la gente de YouNow con sus likes y a la gente de Twitch que se esté uniendo gracias por estar acá, deberías de invitar a algún marciano de esos que visitan visitan a los de TikTok, Shh, tranquilo tranquilo Kawis. ya lo estoy, ya lo estoy buscando ya lo estoy manejando espero que si tenemos una respuesta no quería adelantárselos pero podemos tener a un extraterrestre real en vivo y en directo para que no lo vuelvan a robar Así que no se lo pueden perder. Oxlack, sea, deberías entrevistar a Sam. Su canal se llama Scambro Scramble. Sabe mucho acerca de magia y ocultismo. Mándame su link a mi WhatsApp. Y yo checo los canales. Y sí, claro que los invito. Mario Coronado, buenas noches. Acabo de investigar a Néstor. Y puedo decir que está, que está perturbados. ¿Néstor? ¿Néstor podría estar viendo la transmisión en este momento? No lo sabemos. Igual, Awitz... Eh, saludos Dross Rosas y vamos a empezar ya, Beatriz. Un abracito allá en You me da mucho gusto tenerte acá. Bri Power también, Rodolfo Montes. Eh, un extraterrestre real es Néstor, no, no, y está bien interesante, ¿eh? no se lo pueden creer. O sea, si me dice que sí, no se lo van a poder creer, les va a volar la cabeza buenas noches school y saben qué también invité a esta persona que está en facebook que se llama desmintiendo a exploradores paranormales pero ¿qué creen? que creen que ya dos veces me, me me dio largas o sea la verdad no aceptan la entrevista eh, lo mismo eh, lo mismo mystery world también también fue como me da, me dio largas y ahora ya no me contesta entonces, y otra persona que es otra medium, también me dijo que sí y, y lo mismo, me ha dejado de contestar, así que no entiendo por qué, no entiendo por qué si desde un principio pueden decir no, sabes que no estoy interesado, muchas gracias por la invitación pero no, no me gusta salir a que me entrevisten y cosas así y, y sería más fácil a, de, a decir que sí a decir sí este, en la siguiente semana o decir, de luego vemos o sea, deberían decir no y ya bueno, vamos a entrar ya a la transmisión vamos a empezar con lo que nos han mandado en la página, en el Whatsapp, si ustedes tienen alguna historia paranormal, alguna leyenda, algo que me quieran comentar en vivo y en directo, mi teléfono aparecerá en pantalla ¿Qué pasó? ¿Qué hice? En pantalla en estos momentos. Ese es mi número en pantalla. Les agradezco que estén en el chat. Oxlack invita a DinoCriptidos para que hablen de criptozoología. Se me ha olvidado, pero sí. Este Andrea, ¿me recuerdas de DinoCriptidos, por favor? Tú nada más acuérdame de que, que tengo que invitar a alguien de criptozoología. Y yo ya me acuerdo de quién es, ¿Sale? ¿Sale? Sí, Andrea, por favor. Oslag, ya investigué el canal de Néstor y está siniestrísimo. ¿Néstor tiene un canal? No sabía que Néstor tuviera canal. Hablando de temas paranormales, ¿qué opinas de Dayan Hernández, quien tú diste a conocer que hoy día está en OnlyFans? Ella ha hablado de Dayan Hernández, ya ha hablado de ella. Así que creo que ya no hay mucho que decir. Por eso vean todas las transmisiones, porque digo muchas cosas sobre muchos temas, mejor busca sacerdote católico para entrevistar sobre sus experiencias como exorcista eh, no todos los sacerdotes católicos han hecho exorcismos mi hermano Alberto de hecho son muy pocos los que tienen eh, el nombre o, o la, el permiso desde el Vaticano para realizar exorcismos o sea, para que te encuentres un padre que haga exorcismos, no es cualquiera ahí en la, en la iglesia de Santa Cruz, en la iglesia de San Juanino, en la iglesia de San Benito, no, agárrate al padre ahí del de San Chico Mostoc, no, no, no, un, un padre que hace exorcismos tiene que venir eh, ya con el permiso desde el Vaticano mismo, o sea, el Papa tiene que decir, tiene que decir, sí, puedes hacer un exorcismo, no cualquier padre, no, no llevas a tu convulsionado ahí con cualquier padre, exorcícelo, eso no es así, no vean tantas investigaciones de normal, ni de los chafafantasmas, ni de los exploradores paranormales, todo es pura charlatanería, no se lo crean hay con el maestro fumólogo sabio de Néstor? El maestro fumólogo. Oye, me gusta mucho ese título para Néstor, el máster fumólogo. Me late mucho. Si, si hoy aparece Néstor aquí, lo invitamos a un tema profundo por unos minutos, al, al máster Néstor, al máster Néstor mufólogo. Como, ¿cómo es el exorcismo que hizo Trexo? En Querétaro hay sombras porque supuestamente han tenido que hacer muchos en esa ciudad. Ah, en Querétaro hay de sobra porque se supone han hecho muchos en esa ciudad. Alberto dice que hay muchos exorcistas, padres exorcistas en Querétaro. Eh, no, no mi hermano, yo creo que te estás confundiendo. Viste extra normal el fin de semana y por eso se te quedó la idea, pero no. No, no, no. El exorcismo, cualquiera puede intentar hacerlo. Un exorcismo eh, con permiso lo tiene que dar el Vaticano. Si alguien está endemoniado, cualquier persona, un padre, un pastor, un creyente, la misma familia, puede tratar de combatir contra el demonio, así como, Padre Nuestro que estás en el cielo, y sí. Si, imponiéndole la cruz y echándole agua bendita. La verdad, la verdad, la verdad. Eh, la verdad, la verdad, la verdad. Yo nunca he estado en un eh, exorcismo y la verdad, la verdad, la verdad, no sé si funcione como se ve en las películas, eh, que, que presentando, presentándoles la cruz si les presentas la cruz a alguien que está endemoniado, o sea, pues supongamos que alguien está endemoniado, y tú le presentas la cruz, este, en realidad, no tiene poder la cruz, <ríe> por historia religiosa, por catolicismo, pensamos que la cruz tiene poder, que la cruz tiene poder de Dios, que es algo divino, que es algo poderoso, pero en realidad no, en realidad no, la cruz es una, un elemento de tortura, la cruz tal cual está así, es un símbolo de, de tortura, de muerte, entonces no tiene ningún poder celestial la cruz, eh, los rezos, los rezos también no, no tienen poder, ni aunque los hagas en latín más bien es un rito, un rito, el rito es un ritual eso de que les ponen la cruz de que hacen rezos de que les agua les echan agua bendita más bien es un ritual no significa que de verdad esas cosas tengan poder para sacar al demonio de una persona es un ritual que se hace pero que el poder en realidad no viene a partir de esas cosas más bien yo supongo que si hay algún tipo de poder es el poder que, que la persona eh, le impregne a lo que está haciendo que tenga el poder de la fe el poder mental un poder que, que sienta que viene de, de lo divino y que con eso esté de alguna forma batallando con el espíritu que está dentro de una persona. Así que imagínense si, si al hacer un exorcismo como en la película del exorcista o como lo están pensando aquí en Latinoamérica que un padre hace rezos en latín y demás y le sacas el diablo, entonces no serviría eh, los musulmanes no, eh, hacer exorcismos no serviría al ritual de los musulmanes no serviría al ritual de otras religiones ¿Por qué? porque se piensa que solamente la cruz es poderosa se piensa que solamente los restos católicos son poderosos no más bien son ideas que nos han impregnado pero en, en otro país en un país árabe se tiene otra idea es pues como como aquí en, en latinoamérica en las nubes que forman estas pareidolias ha habido muchas veces que se ve como la cruz, o se ve como Jesús, se ve la, la silueta de Jesús, y se ha compartido como que es una, un mensaje del cielo, y que eso es algo divino, incluso la Virgen también, que se, que se ven las vírgenes así en el cielo y todo eso, que es algo divino, si aparecen esas mismas cosas en países árabes, nadie les presta atención, nadie interpretaría nada, Nadie vería lo que nosotros católicos latinoamericanos vemos. En, eh, y esto es muy chistoso, pero en países eh, donde hay árabes, ahí hay unas formaciones de nubes como rayitas, y, y la gente se pone a adorar esas rayitas, porque esas rayitas se supone dicen el nombre de Dios en las nubes, si vemos esas mismas rayitas en las nubes, las vemos aquí en Latinoamérica, ni las pelamos, pero si un árabe las ve, diría que está diciendo el nombre de Dios, para que vean la diferencia, que, que es esto, el fenómeno es uno, el fenómeno no es de acuerdo en el lugar donde está, si el fenómeno paranormal, el fenómeno cualquiera que estos sean, sucede en el planeta tierra, es un fenómeno mundial, un fenómeno de la naturaleza, un fenómeno de la física y de la química, un fenómeno de los elementos, un, un fenómeno natural. Entonces tendría que ver con el mundo, no con la región, ni con las culturas ni las creencias. El fenómeno es algo mundial, algo general. Pero eh, por las películas, por lo que se nos dicen, por los cuentos, por todo eso, pues pensamos que, que un fenómeno se ataca de acuerdo a la, a la región, un fenómeno solamente es eh, de acuerdo a una región, eso más bien es, es cultura, son fenómenos culturales, más no un fenómeno natural, un fenómeno no descubierto. Aquí en su superchat, exactamente. Oslak es ateo, dice Tai Kempo. No, no soy ateo, no soy ateo. Yo sí creo mucho, mucho en Dios, creo. Hay ciertos requisitos para considerar una posesión demoníaca y se debe contar con asesoría de un psiquiatra para descartar trastornos emocionales. Dice Gerardo Barrios. Pues es que sí, para. Es, es muy difícil ¿eh? catalogar a, un, a una persona que esté poseída, más bien siempre se, se ha buscado, y se tiene que ser así, el, el buscar la ayuda científica, en este caso de la medicina, pero ya han dado caso que por ciertas características pareciera que una persona está endemoniada, si se le realizan estos rituales, que se supone nosotros tenemos la creencia, pueden liberar demonios si nos remontamos nuevamente a esta idea de que los demonios se metan en las personas pues llegaríamos a ese pasaje bíblico en donde jesús llega a esta isla y entonces lo recibe una persona que está endemoniada jesús habla con este demonio y le llama legión legión porque eran varios demonios y Jesús lo que hace es arrancar esos espíritus del cuerpo de la persona y los espíritus, estos demonios, se van y se meten entre, en los puercos, en, en un corral, en un chiquero de puercos que había cercano, ahí se mete esa legión de demonios y liberan al cuerpo. Ese es un pasaje bíblico en donde Jesús libera a una persona de, de, una, de una posesión, pero pues obviamente... Jesús no empezó a mostrarle la cruz, ¿no? O sea, me, uy, hay un endemoniado, Jesús, saquen las cruces. Pues no, ¿verdad? O sea, toda, pues no, Jesús no sacó la cruz. Así de que, ay, me voy a aventar un Ave María. Pues no, pues no, o sea, Jesús no se sabía el Ave María, no existía el Ave María. O Jesús de, ay, échense un, un yo creo. Pues tampoco los, el credo tampoco existía, ¿no? O échense, este un Dios te salve, un Dios te salve, es más poderoso. Échate, el Dios te salve. Pues tampoco, o sea, Jesús no se aventó ninguna de esas, de esas, o saquen el agua bendita, saquen agua bendita para echar. Pues no, Jesús no le echó agua bendita para liberar a los demonios. Jesús, Jesús, solamente lo liberó con el poder de su palabra eso fue todo, si nosotros no pens pensamos que Dios, que Jesús no es hijo de Dios, pues podemos pensar que los liberó con el poder de su palabra, como poder mental, eh, como, como poder de la fe, de tener potestad sobre demonios, su palabra tan poderosa que tenía potestad sobre los demonios, entonces pues ahora pues lo hacen con el, el crucifijo, lo hacen con el Ave María, el Dios te salve, el Domini Patri y todo eso, o sea, pero no, Jesús, así. A ver, güeyes, sáquense de aquí, pinches demonios, métanse en esos pinches puercos y ahújense, suicídense. Y eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, los rituales para hacer el exorcismo son rituales, rituales, cosas que se inventó la gente para supuestamente liberar demonios. Pero pues, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, no debería, no tendría por qué tener poder la cruz. Entonces, ¿por qué los mexicanos decimos la frase cruz, cruz, que se vaya al diablo y venga Jesús? Se Explica eso, Oxlack. <risas> cruz, cruz, que se vaya al diablo y que venga Jesús. Pues porque somos, nos enseñaron en el catolicismo, por eso. Porque, por eso, no sé, pero en los países árabes dice que venga Mahoma, o, ¿cuál es? Alá, Alá, Mahoma, Mahoma es el profeta, y Alá es Dios. Buenas noches, estaba hablando, patrona más, de la manga, Aversión al exorcismo, demonio, demonus, tecus, demonio, sí, sí, Johnny Hidarko, sí. Esos exploradores paranormales empiezan... Dominus, Tecus, Opus, Pocus, abra, cadabra. <risas> <nomini> patri exi. <risas> pinches exploradores paranormales. Son la reverenda jalada. Son la reverenda jalada. Pura de, de risa loca. De risa loca, estos pinches exploradores paranormales sirven pa' una madre en los güeyes. Yo vi la película del Rito, la recomiendo. Parece Misa Ox, ruega por ella Arca de la Alianza, ruega por ella Torre de Babel, ruega por ella, dice William Contreras. El diablo reza el Ave María porque es ella la única que lo puede vencer. ¡Ah, cabrón! El, ¿Que María es el único que puede vencer al diablo? Otra vez, nos vamos a remontar a los hechos bíblicos. Eh, eh, el diablo aparece cuando es desterrado del cielo por, por Dios y es mandado a la tierra. Y después es derrotado por jesús cuando es crucificado jesús baja al infierno vence al diablo y resucita para después ir al cielo esa es la vez que el diablo ha sido derrotado qué maría va a andar derrotando al diablo hazme el chingado favor mario ponce nos mandó un super chat y merece el canto del ángel Mario Ponce dice, por fin puedo verte en vivo desde Chihuahua, un saludote a toda la gente de Chihuahua, un abrazote, gracias. Luis Rendón, por ignorancia lo dicen algunos mexicanos, prácticas con el tío Oxlack. Hola Oxlack. hace poco te envié un correo electrónico con un video adjunto, son dos metrajes de duendes bastante buenos y poco conocidos, sería genial que los checaras. Saludos desde Nicaragua, va, vamos a checarlos ahorita, voy a empezar a revisar los WhatsApp para ver qué hay. Eh, ¿Por qué nos colonizaron Latinoamérica los españoles? Exactamente, porque nos colonizaron los españoles. El caso de Annelies Mitchell fue uno de los más documentados, sin embargo, después de mucho batallar murió y hasta hubo un juicio contra sacerdotes y los padres. Exactamente, Gerardo Barrios, el caso de Annelies Mitchell eh, salió muy mal y se culpó a los padres porque Annelies Mitchell terminó muriendo de inanición. Entonces se culpa precisamente a los sacerdotes por no eh, alimentarla, por no darle agua y, y ella murió de eso. Fíjense que el caso de Ann Mitchell, o sea, tendría que haber sido un caso de posesión porque es terrible, es terrible y aún, aún se tienen grabadas las, eh, pues esos momentos de Annalise Mitchell y si no, un escaso de esquizofrenia así máximo, ¿no? Pero sigo insistiendo, porque los casos de esquizofrenia en re, eh, en re, vienen acompañados de cosas demoníacas. Y Annalise Mitchell estaba endemoniadísima. Decía, hacía cosas que de verdad eran sobrenaturales. Y pobre pobre chica murió de inanición por estar, creo que más de siete días con el exorcismo. Entonces, por eso murió Annalise Mitchell y de ahí se vienen los... Muchas de las películas relacionadas con exorcismos, del caso de Annalise Mitchell. Yo una vez hice un tipo de exorcismo, un desalojo, dice Benjamín Pérez Mejía. Dijo: Sácate de aquí, maldito diablo, abandona este cuerpo decadente, en Munra, el inmortal. Y se salió al diablo. Dice María Orduña: Márcale a Meliox. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué tiene Meli? ¿Qué le pasó? Mientras no se meta el demonio en mí y comience de chismoso, yo sí me espanto. ¿Qué quieres? Toma mi energía. Diches exploradores paranormales ridículos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de qué, güey? Nadie está haciendo ruido, nadie está hablando nada. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Toma de mi energía. Toma de mi energía. Oye, esa mamá Dios mío, perdónenme si hay niños ahorita a estas altas horas de la noche, pero los exploradores paranormales de verdad son la desgracia de la desgracia de lo ridículo de lo absurdo, de lo asqueroso, de la charlatanería más vil asquerosa y putrefacta que existe sobre los fenómenos paranormales de verdad de verdad, pinches ridículos falsos ¿se pueden hacer llamadas? claro que sí se pueden hacer llamadas entonces, cuando el Cubechón invoca con dialectos raros es mentira, ¿A poco, ¿a poco invoca con dialectos raros? Yo, la verdad, no he visto transmisiones que invoque con dialectos raros, pero pues sí. No, no, no, esas, esas cosas no son, no son en realidad palabras de poder. Eh, son rituales, son ideo, ideas, son creencias pero de que tengan poder, no tienen poder, por sí solas no tienen poder. Vamos a contestar una llamada telefónica. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Hola, bueno, buenas noches. ¿Qué tal, quién habla? Saludos, Oxlack. Es que me llamo Carlos, eh, yo hablo de Morelos. Carlos, bienvenido, buenas noches, ¿te puedes acercar un poquito más tu teléfono para que te escuchemos más fuerte? Sí, eh, perdón. ¿Me escuchas bien? Ahí te escuchamos perfecto, Carlos. Gracias. Un saludote. Hola, buenas noches. este Bueno, este te quería compartir una experiencia personal ahorita que estás comentando acerca de, de exorcismos y, y sobre los símbolos religiosos y, y, y que si sí tienen poder, pero no, ¿verdad? Eh, pues a ver, cuéntanos tu experiencia. Sería bueno escucharlo. Ok, bueno. Eh, yo tengo. Cinco años que estoy viviendo en casa de mi mamá, pero no, no, o sea, no por mantenido, sino porque hubo un problema legal, este, la casa estaba en nombre de su hermano y él falleció, te, sin te testamento. Te escuchamos como un poquito cortado, no sé por qué, como que se corta cuando hablas. <risa> A ver, perdón, perdón. A ver ¿Ya hace, ¿se me escucha mejor? Como que te separas un poquito del teléfono. Este, listo, se me escucha mejor ahí mejor ahí te escuchamos mejor ok bueno eh, decía yo perdón este que ok aquí en tu humilde casa este estuvo es casa de mi mamá llevo cinco años vivir con ella no por mantenido sino por un problema legal casi pierde mi mamá su casa eh, porque estaba en nombre de su hermano pero él falleció sin dejar testamento ni escrito y su exesposa y sus hijas quisieron tomar ventaja de eso. Entonces, pues, empezó un problema legal, ¿verdad? Y nosotros tuvimos que ocupar esta casa, estaba desocupada. Y ahorita ya llevamos casi cinco años viviendo. Sí. Eh, llegamos a vivir, empezamos a, a poquito a poquito a, a, moablar, a condicionar. Y, pues, lamentablemente tenemos a estas personas a un lado. O sea, el terreno se partió en dos, fue mitad y mitad para hermanos. Entonces estas personas están acá. Sí. Ahora, ¿cómo como explicarlo? Para no hacerte la larga, cuando nosotros llegamos aquí, eh, la casa pues normal, ¿no? O sea, como toda casa que había estado desocupada, le dimos mantenimiento, la pintamos y, y empezamos pues, incluso a poner plantas, este, a lavar todo. Y con el tiempo, este, conforme nosotros íbamos aquí adaptándonos, empezamos a darnos cuenta del ambiente, y de cómo, tanto el ambiente externo como interno. Ajá. Y curiosamente, antes de que nosotros llegáramos acá, un pastor este cristiano por, por parte de mi cuñado nos hizo el favor de venir a orar y todo. Sí. Y encontramos un tlacuache en, en la pileta, sí. en el tanque de agua. Había un tlacuache muerto, pero estaba abierto de la panza, como si estuviera sacrificado. Ok. Y, pues, obviamente ya, ya sabes, ¿no? Se entiende que incluso los mismos pastores nos dijeron, ah, pues esto es un, esto es un intento ridículo de intimidación y todo. Y igual nosotros sí lo tomábamos. Y, pues, eh, el tlacuache, el pastor lo quemó. Y luego la enterramos y todo. Este, y bueno, hasta ahí todo bien. Pero en el primer año que nosotros estuvimos aquí, el problema de la casa empeoró. C casi eh, fue, fue difícil legalmente. Casi se pierde esta, esta casa por, por una mala defensa legal. Pero en sí, mi intención al hablarte, para contarte una experiencia sí. con con respecto de esto de, de los rezos y todo eso, es porque nosotros aquí a veces sentíamos cosas, sentíamos ambiente, el ambiente variable, no en cuestión de temperatura, sino que de repente, este, este, al menos yo, yo y mi mamá estábamos sentados y escuchábamos ruidos como si caminaran animales en la pared. Y en las noches, había noches en las que, así sin mentir, de tal cual, te lo juro, se escuchaba como si algo rodara en el techo Algo como una piedra o, o comúnmente, creo que tú también has escuchado que se dice Que cuando hay malas energías, bujería o algo así Se escuchan ruidos en el techo como canicas, como, como cadenas o como algo pasando ¿no? Que rueda, sí. ¿eh? Uh -huh. Y nosotros lo escuchábamos Y aquí somos este, varias personas, no nada más yo y mi mamá sino hubo otras dos personas este, que se quedaron aquí a dormir en alguna ocasión y lo pudieron constatar, se escuchaban este esos ruidos tanto en el techo como en la pared y de repente de la nada así, tal cual, este, en esta zona donde yo vivo hay alacranes, pero okay. cuando llegamos no, no, se, no había tanta plaga pero de repente empezaron a haber plagas de hormigas de todo tipo, talatas, hormigas chiquitas, hormigas rojas, negras, y llegaron incluso a, yo tenía un librero, y llegaron dos tipos de hormigas diferentes a anidarse en los libros, me echaron a perder como cinco libros. Ok. Y este, de repente en la noche también sentíamos olores extraños y cosas así por el estilo, y... Empezó así a hacer, como, ahora sí empezó a ser un poco estresante tener el problema legal, tener nuestros propios problemas de trabajo y personales sí. y aparte estar sintiendo estas cosas. Para esto yo este te digo, somos católicos y no nos, bueno al menos yo no me tomaba mi fe, mi creencia tan en serio, pero... De repente, este, me topé con un canal, no sé si tú has escuchado hablar del canal del documentalista. El documentalista. Ajá. Exact, exactamente, me topé con su canal y curiosamente, desde que me lo topé, él tiene dos canales, uno donde habla de Dios y otro donde habla de temas igual paranormales y cultura general. ¿A poco habla, en un, en un canal habla de Dios? Sí, tienen, así se llama en su canal, de hecho, se llama De Dios, donde habla exclusivamente de Dios, de, de Dios y de cristianismo y todo eso. Órale, ¿es ¿tú? cristiano? Sí, es, es creyente, de hecho, él ha subido sus videos hablando de que él antes era ateo e incluso este tuvo una experiencia de igual difícil ataques espirituales y otras cosas y que fue eso lo que... Lo encaminó a volverse creyente Oh, sí. lo, voy a, lo voy a invitar al documentalista Sí, sería una muy buena colaboración Ojalá que de verdad este, lograras comunicarte con él Y también él acepte Porque este, sería muy interesante escucharlos a los dos Hablar sobre diferentes temas Porque él habla de muchísimos temas ¿eh? Bueno, ya, no nos, nada más de ya, Dios. ya nos salimos del tema Entonces, ¿en qué íbamos? Ah, sí, perdón Este... Bueno, me topé con ese canal y empecé a, a, a ver sus videos, donde él hablaba sobre, sobre cómo expulsar demonios, cómo contrarrestar brujería, cómo, sobre todo cómo dirigirse a Dios correctamente. Este, que había hay muchos este, como como tú mismo lo comentaste, hay muchas cuestiones en las que nosotros basamos nuestra fe, algunas sin fundamento y otras que se nos han impuesto, ¿no? Por religión y todo. Ahora no no no lo digo para atacar o para decir hay cosas que no son ciertas y otras que no, pero al menos lo este mi intención al hablarte de compartirte esta experiencia es porque llegó un punto en el que creímos que la casa se iba a perder y en el que incluso a mí me estaba yendo mal en el trabajo y otras y otras cuestiones. Sí. Y fue como como un como un llamado de atención, lo llamo quiero tomarlo así. Y de ahí empecé a hacer, empecé a hacer este, como que un compromiso, un cambio, una, una oración real. Sí. Y acompañada, acompañada de ayuno. El ayuno no es nada más privarse de, de alimento, es privarse también de cosas que nos provocan placeres. Comodidad o Ajá. Ayunar, este, por ejemplo, si te gusta mucho comer postres dulces, este. Reducirlo, incluso desconectarte de, de las redes sociales, dejar vicios, eh, ese tipo de, de cosas, porque incluso Jesús en la Biblia sí. hablaba sobre que el ayuno es, el, es la herramienta más poderosa para expulsar demonios. Ah, mira. Y este, bueno, ya para no hacerte la larga, yo empecé, empezamos más bien todos con, con ese compromiso, con esa oración sincera. Y este, empezamos este a hacer oraciones, empezamos a hacer más seguidas de la iglesia, pero yo también empecé a, a utilizar, aquí hay sonidos en YouTube de cuencos tibetanos, Ajá. ahí este, empecé a saumear la casa con copal, con salvia, y el agua bendita, este, empecé a usarla, pero curiosamente hay un sacramental que le llaman este, la sal bendita, también se puede bendecir, y... Un sacerdote nos recomendó que usáramos el agua y la sal también. Y de ahí en adelante que yo empecé a hacer esto, hasta el día de hoy ya no se han vuelto a escuchar esos ruidos. Las plagas de animales están, están moderadamente controladas. Todavía llegamos a percibir olores y uno que otro ruido, pero ya no es como antes y gracias a Dios. ...ya estamos en las últimas del trámite... ...para que mi mamá recupere la escritura de su casa... Okay. ...entonces... ...bueno, yo me atrevo a hablarte y compartirte esto... ...porque al menos yo he vivido... ...yo lo he experimentado... ...que sí ha habido cambios... Este, ...cuando se hace algo... Eh, ...algo real... ...algo comprometido y serio... ...y no nada más... Este, ...no nada más por encima... ...porque incluso en la calle... Eh, eh, la calle, eh, como no está pavimentada, había eh, estaba muy fea, la calle estaba desastrosa y de repente de la noche a la mañana Los vecinos que tenían el lado más feo de la calle incluso bardearon y limpiaron, quitaron este hierbas Y ahorita la calle ya se ve mucho mejor este Y bueno, no me salgo del tema este yo, <risa> Ok te... Sí, porque eh, llegamos eh, con la limpieza de la calle. Ok, ¿qué pasó? Sí, sí, no, no, no tiene nada que ver. Gracias a Dios ahorita la situación ya está mejor, podemos decir que está mejor, pero este mi intención de, de hablarte más que nada era pues decir que sí. Eh, pues podemos decir que sí funciona, pero no es, no es exclusivamente. La responsabilidad del agua bendita o del ave María o de lo de la medalla de San Benito no es exclusivamente que, que por ser lo que son van a automáticamente a neutralizar malas energías o expulsar los demonios, sino que realmente este, el, el estar en, en conexión, en sintonía con Dios, el buscar... El buscar estar en paz, porque tal vez incluso Abril, la medium Abril te podría comentar que, este, las personas también, este, podemos ser, podemos atraer ese tipo de cosas y manifestarlas, lo que yo tengo entendido, es que si te, si te está afectando la brujería, o si te pasa algo relacionado, es porque tu misma energía, este, está, está baja, y eso le permite, eh, ...pues a las malas energías que te atacan... Sí. ...nutrirse... ...o fortalecerse... ...entonces este... ...la... ...ahora sí que la, la brujería o la mala energía... ...no afecta a las personas que están bien... ...en, en los tres aspectos... ...físico, mental y emocional... ...por eso... Por eso ...yo creo que la, la mayoría de las personas... ...que no creen en esto... ...es porque están bien... ...están lo suficientemente bien en su vida... ...como para ni siquiera preocuparse por esto... ...pero cuando... Cuando hay algo que lo sientes y lo vives y realmente, este, y realmente como que incluso reaccionas, pues eh, lo, lo entiendes. Al menos yo ya lo empecé a entender de esa manera. Sí. Y, mi, y, este, y lo que, como, como te diré, creo que tú también has tenido este ciertas malas experiencias y, y te das cuenta, ¿no? De que es, es como el juego, como las vencidas, es no dejarse no dejarse este, tirar pues más que nada ok ok claro entonces bueno, ¿no? es el no es eh, obviamente lo que se diga sino con qué fe lo hagas no Ajá, exacto este es es este manifestarlo incluso no no simplemente le dejes este el trabajo al, al agua bendita a la, a la oración sino que realmente comprometerse para pues para cambiar. Ahora sí que pues, este, tal vez, como te diré? Sí, sí, sí existen los exorcismos, sí existen esas cosas. Sí. Pero también depende mucho de nosotros lo que atraemos o lo que, o lo que podamos hacer al respecto también. Y de, con respecto también quería platicarte del, de la Virgen que, que dicen que, este, creo que alguien comentaba ahí, ¿no? Que la Virgen puede derrotar al diablo. Lo que, lo que pasa... Eh, lo que yo he entendido, por lo que he visto y escuchado, es que la Virgen es, este, está en el lugar en el que estaba el diablo. Se supone que Luzbel era el ángel perfecto, el más hermoso. Entonces, al traicionar a Dios fue desterrado. Y sí. la Virgen, al ser la, la persona, la, la, la criatura humana que más aceptó la voluntad de Dios, este, se supone que está en el lugar... En el que ahorita está, de, este, en el que ocupaba antes Lucifer. Y por eso la repudia, más que nada, por sentirse humillado de que una criatura imperfecta, este una criatura imperfecta humana, este, está ahora en el lugar que él ocupaba, supuestamente. Porque este, el, ¿cómo te diré? Es, es el sentirse humillado. Okay. El pensar que, que como él repudió. Este, servir a la humanidad, a los humanos imperfectos, y pensar que un, una criatura humana este, ahora está en su lugar, y sobre todo que, que a la voluntad de Dios, porque se supone que Lucifer sigue siendo un ángel con voluntad propia, que si él quisiera se pudiera arrepentir y pedirle perdón a Dios, pero su soberbia no se lo permite. Okay. Y, y, y de esa soberbia también es... El, le proviene el repudio que siente ahora el pensar que la Virgen está en el lugar donde él estuvo antes de caer. Muy bien, muy bien. Pues entonces vamos a preguntarle eso a nuestro maestro fumólogo Néstor, a ver qué dice al respecto. Pero te agradezco que nos hayas llamado, nos hayas contado la historia y esto poquito también de la Virgen. Ok, bueno. Sí, este, gracias a ti por por permitirme llamar y tenerme la paciencia, este, espero no, este, ya, bueno, ya ya no te resto más tiempo del programa, <risa> nada más decirle a los que están, este, siguiendo el streaming, que le den like a los streaming siempre que lo estén viendo, que eso te ayuda mucho contra el algoritmo, Exacto. y este, y bueno, de, pues estamos, seguimos viendo, voy a seguir tu contenido, o, oh, Ojalá que sí puedas colaborar con el documentalista. Tal vez haya muchas eh, preguntas que tú tienes y que él te pudiera ayudar con, con esas respuestas. Y estaría muy padre verlos ambos colaborar. Claro que sí, mi hermano. Saludos. Porque él es muy serio, ¿eh? No, no es de las personas que saldrían en extra normal. Bueno, al menos a mí me, lo, me da esa impresión. Seguro. Pues ya veremos. Sí, sí, lo voy a invitar. Que estés bien, mi hermano. Okay. Bueno. Esto, muchas gracias y eh, mucha suerte. Saludos. Bye. No, yo, yo, yo no busco respuestas. este, Yo busco entrevistar a las personas y que me digan su opinión y todo eso. Yo, yo respuestas ya las tengo todas. Entonces ahora quiero saber qué opinión tienen las demás personas. Ya por eso me vale si, si creen o no creen, si son bien... Este, eh, conspiranoicos o no, ya, yeah. yo, yo creo que ya he tenido bastantes eh, preguntas y también bastantes respuestas y entonces ahora es conocer a, a las personas en realidad. Eh, oh, hola, saludos a mi mamá y a mí please, que le queremos mucho, somos tus fans, gracias Adriana Ah, ah. Vuelvo a entrevistar a Tristan Terror porque casi le quitan su canal de YouTube. Alberto. Claro que sí, Alberto. Mañana mismo le digo. Yo pienso que para hablar de estos temas es importante saber de teología. Natalie. Ah, ah. Natalie. Ah. Para hablar de cualquier tema se necesita sí eh, conocimiento. Sin embargo, eso es lo que se tiene. Conocimiento. Porque la verdad es difícil es la verdad que alguien la tenga que alguien la sepa es difícil entonces la verdad aquí escuchamos opiniones conocimientos creencias pero así así de que de que digamos la verdad al 100% ni nuestros invitados ni ni yo ni nadie eso es lograr lo, lo difícil por eso esto te, estos temas les he dicho han transcurrido durante toda la historia del ser humano porque no hay respuestas reales, hay creencias, opiniones, ideas y demás, pero respuestas reales no las hay, por eso sigue siendo un enigma, y por eso se sigue, eh, se siguen preguntando las mismas cosas desde hace muchos años. Gracias a Felipe Ponce, Saludos Ox, como siempre tus directos 10 de 10, espero todo esté yendo bien, estimado Oxlack. todo bien, gracias, yo opino que te animes a colgar cuando se pone rara la llamada, dice mía Valerius, no me gusta colgar porque pues porque es feo es feo y, y yo sé que algunos de ustedes pueden llamar y se sentirán también presionados se sentirán con nervios se les van a ir las ideas quieren decir mucho y a, y a la vez poco etcétera pues yo los entiendo y pues los escucho no pasa nada ya así, si se están tardando mucho pues ya así le vamos diciendo ya vamos directo al grano pero de que les cuelgue así, no. Creo que nunca lo he hecho, porque de verdad es, es feo. Obviamente si hay alguien que está insultando y demás, pues sí, claro que lo colgamos. Pero mientras esté tratando de explicar algo y decir algo, lo escuchamos. Eh, fumólogo. Nuestro fumólogo Néstor debe de estar por aquí. Todos invocan a Néstor. Pasó de moda a Witz y ahora es Néstor. El documentalista contó sus experiencias con el catolicismo y cristianismo. Y la Biblia satánica, él no cree en la iglesia porque, por lo que sé vamos a contactar al documentalista ya ahora sí para que, a ver si quiere que lo entrevistemos y nos platique muchas cosas ah, ah, ah. el documentalista con todas sus experiencias ya las respuestas las tiene Néstor eh, hola, vamos escucha a escuchar los demás opinión punto de vista, tenemos eh, que nos han mandado cosas al, al whatsapp, así que vamos directamente al whatsapp para ver qué nos han mandado nuestros amigos. Y aquí alguien ya nos está escribiendo, dice, anoche decidí ir a dormir ahí. ¿A dónde decidiste ir a dormir? Me despertaron dos golpes muy fuertes que me despertaron. La verdad, no hice mucho caso y dormí. Pero después de los golpes, se escuchaban susurros. Yo me moría de sueño, pero eso pasó. Dice nuestro amigo, nuestra amiga, que dos golpes muy fuertes, la despertaron y se despertó, que no hizo mucho caso de los golpes, que la despertaron y que se escuchaban, que ella moría de sueño o él moría de sueño, pero se despertó, y eso pasó, muy bien, profundo el relato, es raro cuando escuchan ruidos que no son comunes en la noche, hay algunos tan fuertes que nos despiertan, y a veces no sabemos qué son qué sucedió, yo recuerdo varios, aunque escuche chistoso y que golpes en la noche, sí, he escuchado varias veces que en mi habitación suceden golpes muy fuertes, me he despertado y me pasó lo mismo que a esta persona, tenía mucho sueño, me vuelvo a dormir, pero pero de que pasan cosas raras pasan cosas raras, saludos, yo una vez escuché cuando atendieron a una niña que estaba poseída cuando una niña que estaba poseída Aquí dice alguien más, historia de la muñeca. Vamos a leer esta historia de la muñeca que nos ha mandado Lourdes. Lourdes desde Argentina nos ha mandado la historia de la muñeca. Pongámonos todos atentos. Espero que se encuentren en sus habitaciones. Que la luz sea de un ambiente oscuro. La luz sea de un ambiente oscuro. Cuando cumplía mis siete años, mi abuela me regaló una muñeca. Ya ella tenía una pequeña historia de cómo fue encontrada. Sí, encontrada. Empiezo por acá. Y reparada en el Hospital de Muñecas de Tucumán, Argentina. Un día, mi abuela había encontrado solo el torso, cabeza y sin cabello, en un baldío lleno de barro y basura. La llevó al Hospital de Muñecas donde le agregaron las extremidades faltantes y el pelo. Supuestamente real. La textura parecía real porque según era de una peluca. Se la regaló a mi abuela cuando era adolescente, ella, mi abuela, que en realidad fue mi abuela de corazón porque crió a mi mamá. Cuidaba con recelo de ella. Mi mamá no le gustaba mucho, algo en ella no le gustaba. Al pasar los años, mi madre y mi abuela viajaron a Buenos Aires trayendo consigo la muñeca. Cuando me tuvo, mamá, siendo yo la mayor de mis hermanos al cumplir mis siete años, me regaló y la llamé Marilú. Aunque a mamá no le gustaba mucho, más sabiendo cómo la cuidaba mi abuela, ella hasta la vistió con mi ropa de bebé. Cuando cumplí mis diez años, tuve pesadillas sobre todas mis muñecas, copias de Barbie un sueño muy feo ya que alrededor de la cama así tenía incluyendo a la de mi abuela ah, por cierto me dio un metro de alto después de ese sueño raro saqué a todas las muñecas pequeñas y las guardé en un cajón al pasar el tiempo era raro siempre pasaba algo con lo que estaban en las estantes peluches caían y otras muñecas o juguetes kinder de colección caían o estaban en otro lugar en fin nunca le prestamos atención como se debía Ya al pasar los años ya teniendo mis 20, 22 años y mi abuela ya no estaba en Buenos Aires, sino que en Tucumán, yo estaba delante del comedor trabajando con mis figuras de porcelana fría y mi madre estaba en el mi cuarto. Mi madre estaba en el mi cuarto, que compartía con mi hermana. Estaba ordenándolo. Yo escuchaba música con mis auriculares, carita de pensamiento. Lo raro fue que escucha los voz de mi mamá, los gritos donde creí que le pasó algo, una caída o algo, por la forma que gritó, Meli, ayuda! ¡Ayuda! Me asusté y fui corriendo a buscarla, pensando que estaba en el patio o algo. Yo la llamo diciéndole, ¡Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué te pasó, mamá? Y abre la puerta de pies diciendo, y abre la puerta de pieza diciendo, ¡Mamá, acá estoy! ¿Qué pasó? Yo, escuché que llamabas a gritos recién, ¡Mamá! No, yo no te llamé, solo estuve para recién, recién. Yo, sí, recién escuché mi nombre y ayuda, mamá. Lo único que hice fue envolver a la muñeca que ni a tu hermana le cae bien, le tiene miedo. Yo, ok. Esa fe, circo, esa fe, circo fue porque mi hermana a un chica de 10, 11 años le tenía y siempre veía que movía los brazos o cambiaba de posición. Después de que mi mamá la envolviera con bolsas y atada, cae en un mueble donde ella estaba colocada. Fue raro. El mueble quebrado y ella alejada y aún sentada. Al año nos regaló dos muñecas de porcelana estilo antiguas y una noche de ellas apareció con el pie quebrado y la otra el pelo desprolijo. Y la otra el pelo desprolijo. En una era mía y la otra de mi hermana. Ambas estaban al lado de Marilú la susodicha muñeca. Luego la corrimos y la puse en el otro lado y por las noches siempre caían al suelo los peluches. Fue muy extraño, pero aunque pasaron los años, la marilú, la muñeca, seguía con mi ropa de bebé. En ese entonces íbamos a una iglesia evangélica, pero era más porque mis padres, y ya hablé y conté del tema, de las cosas raras que pasaban. Yo, so, solo que les ponga agua bendita y aceites bendecidos, pero nada. Terminé llevándola y dejándola en el pie del escenario de la iglesia. Aunque me dolía dejarla, la dejé igual. Aún así siempre tenemos algo de poder ver, escuchas y mentir, sentir a los seres o espíritus, o sea, somos sensibles a ellos. Pero esto no fue, pero esto fue muy fuerte para los que estábamos acostumbradas La verdad fue raro y después de eso nunca más pasó algo así. Conclusión, creo que Marilu tenía algo de celos y que quería ser solo ella porque cuando ella pequeña y empecé con pesadillas, fue cuando mi mamá estaba por tener a mi hermana y así con las demás muñecas, peluches o a mi hermana. Mi abuela siempre la tuvo sola y la cuidaba como una bebé. Creo que algo tenía y aún así era raro. Historia de la muñeca. Ahí está. Ahí está. Leí la muñeca completa de Lourdes, Buenos Aires, tal y como me lo escribió. Tal y como me lo escribió, lo leí Así que si le entendieron que padre, si no le entendieron, fue problema de redacción. Este, así, está, así fue la, la cosa. En conclusión, la muñeca tenía celos. Eso es todo. De todo lo que leímos, en conclusión, parecía que la muñeca tenía celos. Te faltó el acento argentino. Si así no lo pude leer... Menos con acento argentino. Chale, ¿y ahora qué te dice vos? David, qué significa quítame la ingenuidad? Porque no entendí. ¿Le van a quitar la ingenuidad aquí a un, a un amigo en el chat? ¿Qué le van a hacer? Bueno, vamos a ver a otra. Ya me escribió Lordes y dice, perdón, Oxlack. Es que, pues ni modo, pues ya, ya lo leí. Ya no, ya no se vale componer el texto. Así estaba el texto mejor. Luego dice, por eso mandé mejor redactado como las de ahora. Eh, mi nombre es Lourdes Buenos Aires. Podrás leerlo esta vez. ¿Leerlo qué otra vez? Ah, o sea, me lo mandó en, en Word. Cuando cumplí mis siete, 17... ah, oh, ya, ya, me lo mandó así como en texto y después lo redactó. Pero sí lo entendimos. De la muñeca maldita, esta muñeca que tenía cabello de, de persona y que tenía la ropa de ella, que cuando era chiquita, ah, ah, ya que esa vez era escrito en el momento, perdón, por eso me han mejor redactado como las, las de ahora, ah, no te preocupes, si sí le entendimos a la muñeca que, le habían, que se había encontrado tu abuela y que se la dejó a tu mamá y que tu mamá te la dejó a ti y que tú la fuiste y la dejaste en el altar de la iglesia, Sí le entendimos a tu relato. Dice, este mensaje dice, Oxlack, sí, soy yo, pero ya no me escribió más. Alguien más dice, esperando mensaje, revisa tu teléfono, esperando el mensaje, ¿por qué dice esperando mensaje? Nueva seguidora, hola, nueva seguidora, hola, nueva seguidora, bienvenida. Byron, hermano, el internet estaba malito aquella vez, ya que estaba en mi trabajo de agente de seguridad. Necesito volver a que me llames en una transmisión para hablar de nuevo. ¿Le llamamos a Byron? A ver qué nos dice. Llamando a Byron, a ver qué nos quiere decir, porque el Internet estaba malito en ese entonces. ¿Qué estará haciendo Byron? ¿Por qué no contestará? No es muy noche, son las 10:48. Byron no contesta. Se colgó, se colgó la llamada. Bueno, vamos a, a leer más. Dice, quiero el número de celular de Abril Montserrat. Ah, cabrón, pues yo quiero un, un carro nuevo. Y no por eso ando mandando mensajes de qué es lo que quiero. ¿No? ¿Cómo, cómo así de? Quiero el número de celular de David Monserrat. ¡Ah, cara, ¿De parte de quién o qué? Un buenas noches. ¿Me le gustaría? ¿Podría? Este, tengo un problema. Quisiera, por favor, ayúdeme. Necesito, requiero. Con toda la pena del mundo, le escribo. Sé que no es el celular de Abril, pero necesito. Algo, algo así no se le ocurrió escribir. Quiero el celular de Abril, quiero el celular de Abril Montserrat. Ah, chinga, por eso dejé de trabajar, porque no aguantaba ni un pinche jefe que me mandara menos, menos que a... quiero el teléfono de Abril Montserrat. Por eso no trabajo, porque no me gusta que me manden y este cabrón llega así, ¿no? Y rápido, casi casi le faltó. Y rápido. Vamos a contestar este otro mensaje. Dice. Saludos aquí desde Ciudad de México. Soy un suscriptor de tu canal. Y me gusta tu trabajo. Soy creyente de lo paranormal. Pero también algo de escéptico. Te mando este video. Yo creo que es un insecto. Pero necesito la opinión de un experto. Entonces mándaselo al experto. Mándaselo al experto. A mí para que no lo mandas. No que necesitas la atención de un experto. Mándaselo al experto. No es cierto, no es cierto. Vamos a ver. ¿Qué nos mandó nuestro, nuestro amigo? A ver si se puede ver. Mm, creo que, ah, sí se ve, sí se ve. ¡Oh! ¡Oh! Sí, claro, es un insecto. Ya. Yeah. Soy experto en rots. Y ese, podríamos decir que es un rot, pero en realidad es un insecto. Veámoslo nuevamente. Vamos a verlo nuevamente. Ahí está el rod. Pero es un insecto. Sí, entonces sí estabas bien. Viniste con el experto. Muy bien, vamos a ver qué me mandé yo. Ah, chinga, yo me mandé esto. Fantasma sale de muñeca y espanta a gato. Yo me, me mandé esto. No puede ser que me, me automande cosas yo a mi otro número telefónico. Vamos a ver, a leer este. ¡Oh, oh, oh! Otra que es para abril. Hola abril, mi nombre es Rafa. Quiero entrar a la lista de espera para una sesión. El objetivo es conocer a mis maestros de luz, conocer mi misión en esta vida y recibir consejo, ya que siento que me estoy desperdiciando. ¡Ah, cabrón! <risa> me ando desperdiciando, por favor dígame qué me toca hacer en el mundo porque estoy bien desperdiciado tengo un montón de talento me siento el mero mero chingón el mero mero sabor ranchero y siento que no me están aprovechando necesito maestros de luz que me digan porque si no me pudro me desperdicio me siento algo estancado y quiero liberar mi potencial me, levantar mi ki como cocú sacar todo el poder majestuoso que yo llevo dentro de máster de masters de luz de luz me he sentido pesado energéticamente podrías ayudarme no importa que deba esperar lo que tenga que esperar pero me siento muy afín a tu energía y me sentí inspirado a escribirte gracias cómo lo ven cómo lo ven que que se anda desperdiciando el muchacho ah Bill Power dice, uno como yo, solo nace cada 200 años, soy el elegido y me estoy desperdiciando. Ya, ya se la sabe banda, manos arriba, ya entre broma y broma van a terminar creando una secta liberada por el maestro Néstor. La verdad sí, la verdad sí vamos a liberar una secta con el maestro, de maestro Néstor Fumólogo, master, master Fumólogo entonces Bill Power dice que el único contralento aquí, yo no sé por qué le escriben aquí a Abril, pero bueno, estamos viendo qué curiosidades le escriben a Abril, me gustaría yo ser Abril para mostrarle a sus maestros de luz a este hombre, Rafael, que se está desperdiciando, gacho, gacho se está desperdiciando, aquí alguien más me dice, hola, hola, ¿cómo estás? Alguien me manda una carita, ¿qué pasó con la carita? Y aquí alguien dice, buenas tardes, mi nombre es Nicolás Ochoa Cano, le escribo desde La Ceja, es un pueblo en Antoquia, Colombia. Quiero conocer su opinión y responder también cualquier inquietud al respecto por mi parte, ya que le considero a alguien muy lógico, berraco y sin embargo de mente muy abierta, lo valoraría mucho. Ese es un canal en el cual los videos que yo simplemente grabo con mi celular, es mi cuñado el que me ayuda con eso, ya que yo soy poco conocedor, por no decir ignorante, en esto de las tecnologías. Yo vivo con mi esposa, mis dos hijos y mi suegro, el cual ya es un señor de edad. Tengo la oportunidad de grabar a veces porque antes de ocurrir alguna cosa, se siente un olor que la verdad no es desagradable. Parece más bien como cuando uno mueve la tierra para sembrar o como el rocío en las mañanas, algo así. Siempre sucede en el día y es como desde el 15 de febrero de este año que inició. Yo pongo la cámara, grabo y se lo mando a David, mi cuñado. Ya él me ayuda a ponerlos en el canal, el cual tiene mi nombre completo. Felicitaciones por tu gran trabajo en los videos de YouTube. Yo los veo cuando tengo oportunidad. Dios lo bendiga y muchos éxitos. Gracias, parcero. Te agradezco si me ayudas o por lo menos me respondes algo. Entiendo la cantidad de mensajes que te llegan, pero si quiero, necesito recibir orientación. Voy a cobrar por orientación. Vamos a ver el video. Hice un ejemplo atento al bolso en la silla detrás de mi hijo. Según sucede algo en la bolsa, en la silla detrás de su hijo. Vamos a ver el video. No aparece el video. No aparece el video. Vamos a volver a reproducir el video. No se encuentra el video. Ok. No se encuentra el video. Llamada perdida, llamada perdida. Eh, te nos deja un link aquí. Vamos a, vamos a ver de qué, de qué trata el canal de este señor. De este hombre, señor, muchacho. Que vive con su cegro ya de edad avanzada. A ver de qué trata su canal. Porque de verdad quiere orientación. Y obviamente se las vamos a dar. Le vamos a dar orientación. Nicolás Ochoa. Ah, son como... Durante una videollamada con mi hermano le dijimos... Evidencias Atentos al bolsillo de la silla de atrás de Son como, vamos a compartir pantalla Vamos a dejar de compartir esta Vamos a compartir Qué calor hace, eh Compartir pantalla Estoy más pirieto que nunca Nicolás Ochoa Estamos aquí Tenemos una llamada Vamos a recibir primero la llamada y después vamos Sí, buenas noches Estoy más que nunca Uy. ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Quién habló? Vamos a contestar otra vez. Sí. Buenas noches, ¿quién habla? ¿Quién habló? Sí, buenas noches, ¿quién habla? Vamos a contestar otra vez. Sí, buenas noches, ¿quién habla? ¿Hablo con Oxlack? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien, fuerte y claro, bienvenido. ¿Cómo te llamas? Ariel. Ariel, Ariel, ¿eres luisito rey? No, ah, Ariel nada más. Ajá. Ariel, ¿de dónde nos hablas? De... de Ecuador. ¿Desde Ecuador? ¿Desde qué tierra de Ecuador? De Quito. No, no me quitas el tiempo, estoy aquí en la transmisión. Te decía que de Quito, la capital. Ah, así se llama, Tequito. Quito. Iquito. Quito. Ah, Quito, Quito, Ecuador, la capital. Ajá. Muy bien, Ariel, pues buenas noches. ¿Cuántos años tienes, Ariel? Eh, 16. 16 años, Ariel. ¿Vas en la preparatoria ya? Eh, bachillerato. Ah, en el no bachillerato. Si eh, sí, bachillerato, preparatoria, colegio, collage, no sé qué más. ¿Ok? Sí, a ver, a ver. Ok. Eh, Cuéntame. O sea, bueno, yo te llamaba eh, para recomendarte unos invitados. A ver, recomiéndame. Eh, pero primero te quería agradecer eh, ya que te sigo desde hace mucho tiempo, desde que tenías el canal llamado Realidad Paranormal. Ay, ah, pues yo creo que tenías como tres años, entonces. Uh, o, sea, o sea, no te seguí desde ahí, pero te seguí cuando estaba ese canal. Uy, uh, ya tiene muchísimo tiempo, mi hermano. Qué bueno, muchas gracias. Y gracias a tus ideas, tus, tus pensamientos referentes a la investigación paranormal, ahora quiero convertirme en uno. Ah, mira, eso es muy bueno, está muy padre y tienes muy buena edad como para empezar. Pues sí, eh, bueno, empiezo. Primero te iba a recomendar un argentino llamado Rubén Anchoren. Sí. Eh, tiene un canal en YouTube que se llama Paranormal Trónica y habla de mayormente transcomunicación, pero también topa temas de criptozoología e, e investigación paranormal en general. ¿Cuál es la transcomunicación? Eh, pues, una pseudociencia que intenta comunicarse con los muertos. Ya sabes, todos los referentes ah. a psicofonías. Ah, ok, ok, ok, ok. Ya entendí. Y habla desde una manera muy seria, muy crítica, siempre dudando de todo, nunca aceptando como una realidad evidente lo esotérico, siempre. Nunca deja ningún fenómeno paranormal sin una explicación escéptica, ¿no? O sea, sí. me parece muy serio, es alguien que la admiro mucho, es un canal pequeño, pero me gustaría bastante que lo entrevistes, ya que tiene bastantes años en la transcomunicación y en la investigación paranormal, ha investigado algunos casos de familia y todo eso, y me pareciera que pudiera llegar a ser un invitado muy bueno. Ah, suena sí. muy bien. Este, ¿Cómo es que se llama? Rumer Anchoren y su canal es Paranormal Trónica. Luego, si quieres, te paso eh, su número: Paranormal Trónica. Sí, estaría bien. Acuérdense, gente, para que me recuerden: Paranormal Trónica. Paranormal Trónica, con una A al último. Ah, Paranormal Trónica. Exacto. Ah, Paranormal Trónica. Ajá. Órale, ya. Yeah, y ahí también te quería recomendar un uruguayo eh, que hace investigación paranormal, igual igual de igual manera, de una forma extremadamente seria, pertenece a, un, a la Fundación Warren, una fundación para la investigación paranormal fundada por los famosos investigadores, eh, los Warren, ¿no? Sí. Entonces pertenece a esa fundación, también habla... Investigación paranormal, un poco de transcomunicación, y pues tiene unos pensamientos también bastante, bastante buenos, son muy parecidos a los tuyos, y y te, y te leo eh, la descripción de su canal. A ver, veas sus ideas. Claro que sí, lea. La descripción de su canal dice, este canal está dedicado exclusivamente a mostrar el fenómeno paranormal desde un punto de vista más científico, más divertido, eliminando lo más posible el miedo, manteniendo el misterio, mostrando cómo muchas familias conviven y padecen este fenómeno, mostrarles a esas familias que se puede salir de esto, se puede volver a vivir bien. Este canal no es para gente que busca miedo, es para gente que busca la verdad. ¡Oh! Está bueno su... ¿Y cómo se llama su canal? saca Paranormal saca saca paranormal saca s para andar h igual a saca para a andar a igual perdón saca para andar igual saca paranormal ah saca es s a h h, h saca saca ajá ah ah saca paranormal órale él también se, se dedica a ayudar a familias sin fines de lucro. Y pues eso, también tiene mucho conocimiento, ya te digo. Es igual de crítico que el anterior. Ah, muy bien. Entonces, Chaka de Virgo, ¿no? Ajá, sí, justamente eh, por eso puso hacia ah. su canal, por esa figura eh, budista me parece que es. Ah, órale, machaca Paranormal. <tose> Órale. Y... Chapa paranormal. Ah, cha, cha, chaca, como de chakras, Chakra, chaca. Eh, no, chaca paranormal. Sí, como el de Virgo, ¿no? Chaca de Virgo. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Así es, sí, sí, estábamos bien, estábamos bien. Ok. Y, y por último, uno que vi en el chat de tus directos que también recomendaban. Un chico bastante joven, este sí es bastante conocido, más o menos, que se llama Kike Booster. No sé si has oído de él. ¿Kikiriki? Kike Booster. Kicker Booster. Algo así. Kicker Booster. O sea, Booster es como de God Buster o así como de Cazafantasma. Eh, creo que sí, pero no. Su canal no está enfocado al tema, pero... Eh, verás, él revela trucos de magia. ¡Ah, qué padre! Y, pero también ha hablado sobre ovnis, sobre... Eh, sobre parapsicología, de una forma mm, bastante escéptica, pero eh, sin cerrar totalmente su mente. O sea que siempre busca... Todo lo razonable, todo lo racional, pero nunca descarta nada. Ok. Como dices, son canales pequeños, pero son eh, son muy interesantes, ¿no? Son personas que, que tienen mucho que decir. Sí, sí. Ese chico eh, también tiene síndrome de Asperger, lo que tal vez haga que sea un invitado mucho más interesante. Ah, ¿qué es el, qué es el síndrome de Asperger? Eh, creo que es una especie de autismo. O sea que se va como a otros mundos? Eh, no. A ver, sabe decir cosas así, pero... son metáforas de su enfermedad. Ok, ok, entonces está interesante este chico. ¿Cómo es que se llama? Kike Buster. ¿Quién te busca? Kike Buster. Kike Booster, Kike Booster. Así, Kike Booster. Ah, bueno, Kike Booster, así ya ya entendí. Son tres muy sí, buenos ah, ¿Esos, sí. tú, tú, esos canales, ¿ves diario? ¿O cada que suben video? Eh, sí, sí, los sigo bastante. En especial la Paranormal Trónica es mi ídolo. Ah, ok. Y, bueno, eso. <ríe> Tiene unos pensamientos muy parecidos a los míos. Muy bien, muy bien, súper. Pues qué bueno, porque eso necesito que, que ustedes me recomienden a personas que ven y que sepan que tienen muchas cosas que decir, que son interesantes. Pues sí, Osla. Muy bien, muy bien, mi hermano Ariel, Shaka Ariel. <risa> bueno, Osla, que eso no va a muchas gracias, eh, eh, adiós. Estás muy bien, qué bueno que me hablaste y puedes hablar con las veces que quieras para contarme historias paranormales. Ya, yeah, chao. Bye. Bueno, entonces vamos a, a buscar el Metatronic, ese canal de Metatronic, el canal de el Chaca Paranormal y el canal de Kikiriki, Kikiriki, Kikiriki, Kikirikiaga o algo así, ¿no? Ahí está, ya. Entonces, esos tres canales están chidos: Melate, el Mechatronic, el Chaka Paranormal y el haga. Muy bien, muy bien. Entonces, el Chaka Kiki Booster. Ah, Kiki Booster, Kiki Booster, haga. Entonces, Chaka, Kikirikiaga, dice <risas> Ok, vamos a, a ver qué más tenemos por acá y vamos a ver el. El canal de nuestro amigo que por favor quería que le dijera algo, ¿no? Vamos a compartir así la pantalla. Ahí está su canal. Vamos a poner atención en sus videos. No sé qué es lo que está grabando, pero necesita que veamos sus videos. Vamos a ver este primero. Son shorts, son cuatro shorts, cinco shorts. Durante una videollamada con mi hermana, le dijimos que nos mostrara a mi sobrino Santiago. Ok, nos va a mostrar a Su sobrino Santiago Y si alcanzan a ver pues Espero que sí mm, Ok, ¿Y luego Se está moviendo el cuadro, ¿vieron? Ah, cabrón Ah, perro Sí se movió, ¿vieron? Ay, se mueve, o sea Ah, se, se sigue moviendo, se sigue moviendo. Y ahí termina. Ahí termina. Ok, pues ahí se movió el cuadro, así vieron. Vamos a ver el siguiente. Órale, órale. No quiere bailar la pluma más. Sí, ¿eh? A ver, no, ¿no se mueve? Aquí. No quiere bailar la pluma más. ¿Sí, eh? Que la sí. bolsa, la bolsa se pasó? va a mover o algo así. ¿Qué pasó? Este se movió. La bolsa se movió. Vamos a ver la repetición. Sí. Vamos a ver la repetición a ver si la bolsa se mueve. No quiere bailar la pluma más. Está allá atrás en el fondo. Sí, ¿Qué? ¿Qué pasó? Se Ay. levantó, sí, sí se levanta un poquito la correa. se movió. Se levantó la correa. Sí. A ver vamos a ver otro video. Sí, sí, la, la, la, quieto, ya, ya, ya, ya, ya, ya, sí, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. La pluma se está moviendo también. Ajá. A verla. Vamos, pues. El gallina. Fíjame, así. Dale, dale, hazla, hazla. El paso de la pluma. no la pluma. Vamos a ver el siguiente. Vean, eh, así pilla. Otro video de. Otro de esas cosas de, de randonáutica. Y era a dónde me llevo. Y lo único raro ahí es eso, ¿eh? ¿Se ¿Sí alcanza a ver. Ok. Así como veo. Ah, a mí era por acá. Uy. Este es un puto troika. He escuchado historias sobre esta mierda desde hace más de 30 años. Se está moviendo, se está moviendo esa cosa. ¿Saben que Está, no sé si se alcanza a ver o no. Eh, pero yo creo que, pues están buenos los videos, ¿no? Sin embargo, sucede que todos estos se pueden mover por hilos me hubiera gustado mucho que en todas las ocasiones él se acercara a, a tomar los objetos y mostrar que no hay ningún tipo de hilo que lo esté manipulando eso sería muy padre y eso sería algo mucho mejor para poder demostrar que había un fenómeno paranormal pero como solamente graba el movimiento y cuando termina y no se acerca eh, o se acerca muy leve pues yo creo que que no podemos distinguir entre un fenómeno real y a lo mejor algo que él esté haciendo ¿no? ya hemos visto muchos casos en internet que que realizan estas como evidencias paranormales y se van haciendo de sus propias historias y que alguien vive conmigo y después que dicen que ya es una RM y como este muchacho que hacía sus videos ¿cómo se llamaba este? este muchacho que hacía sus, sus videos de Abute y que después resultó con que todo era falso y que él hacía todas las eh, evidencias paranormales, entonces no podemos saber si efectivamente le está haciendo un AMR o ARM o como se diga, o eh, en verdad están sucediendo fenómenos paranormales, pero me hubiera encantado que se hubiera acercado al cuadro, que lo mostrara por delante, por detrás, para que viéramos que no hubiera un, un hilo, me gustaría también eh, la bolsa que le checara en, en la agarradera, a ver si no había ningún hilo, en la plumita que se acercara para ver si no había ningún hilo, etcétera. Yo creo que eso le hace falta a mi hermano. Eh, mi te quiero compartir este usuario de TikTok, Jim Ventru, Es satanista, teólogo, igual podría ser un buen invitado. Se ve que sabe mucho del tema. Órale, Jimmy Neutron, entonces. A ver, usuario de TikTok. Ah, de TikTok, Jimmy Neutron, Vamos a ver. Vamos a buscar. ¿Todos los que tatúan tienen pacto con la muerte o con el Ay, diablo? ¿En serio? ¿Y cuando los están tatuando saben lo que están diciendo en sus adentros. ¿Qué? Satanás, te entrego esta alma para tu reino. No manches. no manches. A ver, escuchémoslo otra vez. ¿Todos los que tatúan tienen pacto con la muerte o con el diablo? ¿Todos los que tatúan? No manches, o sea Andrea tatúa, no sabía que todos los que tatuaban eran del diablo, estaban compaginados con la muerte y que le eh, daban como tributo esos tatuajes al diablo, Andrea tatúa, gracias señora a usted religiosa que me sacó de, que me va a sacar de las garras del demonio ya me tenía bien agarrado del demonio, señora. Qué bueno que encontré este TikTok en este momento. Yo creo que es un mensaje divino. Algo que Dios me quería decir. O por medio de esta señora me está avisando que toda la gente que tatúa es del diablo o tiene pacto con la muerte. Señora, mil gracias. Mil gracias porque... Estaba bien agarrado, estaba bien agarrado y yo creo que este fue un mensaje divino. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a tener que hacer un exorcismo o algo porque estaba agarrado del demonio. Estaba involucrado con la muerte. Entonces, ¿qué? A ver, ¿quién era? Eh, Jimmy Neutron, ¿verdad? El usuario, vamos a ver, Jimmy Neutron. Mm. Jimmy, Jimmy... Neutrón. Jimmy Neutrón. A ver, vamos a ver. Jimmy Neutrón. Jimmy Neutrón. A ver, vamos a ver un, un video de Jimmy Neutrón. ¡Spensor! ¿Cómo me llamo? ¡Uh, te lo voy a deletrear, puto! ¡Spensor! ¿Cómo me llamo? ¡Uh, te lo voy a deletrear, puto! ¡Spensor! ¡No, sí se ve que sabe mucho, eh! Ya <risa> o sea, no sé. Tendría que ver los videos porque, pues no sé, es como un metalero nada más, ¿no? Como el clásico metalero, o sea. Pero pues, obviamente vi dos, dos TikToks, a lo mejor tiene algo así, vamos a ver. Yo también quería ñoño med med medieval. medieval. No, a ver, vamos a ver si, si otros tiene otro TikTok. No, o sea, este, este chico es como metalero, pero que hace bailes en TikTok. Metalero que usa sonidos de TikTok. <risa> Vamos a ver, voy a, voy a ver sus TikToks, no te prometo nada Manuel Valle Medina, pero pues ahí vemos, o sea, no te prometo nada, pero veo si, si, si, tiene buenos TikToks de satanismo y cosas así, pues claro que lo invitamos, pero, pero ahorita no le vi, no le vi mucho, no le vi mucho, o sea, creo que te trolearon, dice Random Project. Parece un chico gótico. No creo que sea tan chico. Eh, Oxlake, Mr. Girl, mejor invita al Moro Smile don ah mi, mi hermano, el Moro! Le mando un abrazote a mi hermano, el Moro. Pero, pues, el Moro nada más toca... Toca... Toca así... Metalero. Dice Satanista Teólogo. Dice Satanista Teólogo. El macaco, y eso opuesto. El del moño, jaja. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Eh, ¡Ah, esta persona! Entonces, esta persona de Colombia... Hola amigo, estuve viendo tus videos, estaban muy interesantes, sí se ve que se mueven las cosas. No puedo decirte si es un fenómeno paranormal porque me hubiera encantado que en cada ocasión te hubieras acercado al objeto y hubieras mostrado que no tiene ningún tipo de hilo ni, ni nada alrededor que lo haga moverse. Entonces ahí sí podríamos comprobar eh, mucho mejor que pudiera tratarse de un fenómeno paranormal. Si vuelve a suceder eso, por favor, acércate con el teléfono y graba completamente el objeto para demostrar que no hay hilos que se estén moviendo, que no haya cortes en el video, ni mucho menos, y así podríamos verificar que efectivamente es algo sobrenatural. Te mando un abrazote y gracias por mandarme tu canal con estos videos que los revisamos durante la transmisión. Ya está, le mandé una, una nota de voz a nuestro amigo. Dice, hace unas semanas ingresé a las rutinas arqueológicas de la pirámide de la luna. Ah, cabrón. Entró a las ruinas arqueológicas de la pirámide de la luna. Encontramos artefac artefactos prehispánicos de la época y me han sucedido cosas extrañas. Vamos a ver los artefactos. Mira qué bonito. Uh, qué bonito. Eso es un perrito. Pero ¿sabes qué? ¡Ea! aquí hay algo muy raro porque estamos hablando de la pirámide de Teotihuacán. Y, y esta, esta pieza que estamos viendo en pantalla no me parece teotihuacana. Vamos a ponerla en pantalla. Digo, tú has de ser este, pues debes de ser arqueólogo, pero pues yo, pues yo le sé un poco a esto. A ver dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Esto? ¿Aquí? ¿No? ¿Aquí? ¿Y por qué? Ah, pues no, no se ve a quitar A ver, pantalla, vamos a compartir pantalla. Y vamos aquí al WhatsApp digo tú has de ser el arqueólogo pero esta pieza es muy muy idéntica a las encontradas en el, en el pacífico en, en la república mexicana, esto como por por eh, Jalisco, por Nayarit, de ese lado donde hacían muchos perros, los perros gorditos este es un perrito gordito de esos, ¿eh? No, no sé por qué hay una figura de estas en Teotihuacán. Me parece que no correspondería a una pieza teotihuacana. De hecho, yo tengo uno. Yo tengo uno, se los voy a enseñar. Aquí tengo uno. A la gente que no me está viendo en, eh, en YouTube o en Facebook, aquí se lo estoy mostrando. Es un perrito muy igual a este. Obviamente esta es una, una representación. Este no es original. Pero así son los perritos. Es, es muy, muy igual, muy similar al, al que nos estaba mostrando. Ahí está, vemos el perrito, esta es de la región de Jalisco, de del de, área de, de, del Pacífico, igual este está en Nayarit, uh -huh. de esa región, de esa región, y entonces nos dice nuestro amigo que, pues encontró ese perrito ahí, después dice, existe una explicación paranormal, yo no creo en la magia, pero sí en las vibras, pero fue un centro de comercio importante de la época, En las ruinas arqueológicas de la pirámide de la luna. Voy a decir, mándame más fotos porque, como les digo, ese perrito no me parece teotihuacano. No me quedan chamaquear. Hola linda noche, se deberías invitar a la caja negra. La verdad tiene muy buenos videos a luz. La caja negra, no conozco la caja negra. Si alguien me dice de qué trata su canal, estaría bien. Eh, Ox, te mando una grabación en los orbs en el patio de mi casa. También se ve una pequeña sombra del lado izquierdo asomándose como si estuviera jugando y pasan cosas extrañas en mi casa. Se mueve solo el triciclo de mi hijo. Vamos a ver cómo se mueve solo el triciclo de su hijo. ¿Qué no estábamos viendo? No, no estábamos viendo en pantalla eso, ¿verdad? Ok, ahí está. Vamos a ver cómo se mueve. Dice, te mando la grabación de unos orbs en el patio de mi casa. Vamos a verlos. Ahí está la grabación. Es el patio. Estamos viendo esa lucecita del lado derecho que se mueve muy extrañamente en el jardín va de abajo para arriba vuelve a bajar y ahí podemos ver otro que está pasando en la parte inferior derecha y ahí sigue sigue estando el orb un orb es como una eh, energía que, que está, que se presenta. Or es meramente una energía, una esfera de energía que flota, que vibra, que anda por ahí. Entonces, pues ahí nos dice nuestro amigo que este podría ser un Orb. Yo la verdad eh, difiero porque pues he visto, porque he visto muchos videos de cámaras de seguridad y pues en su gran mayoría, o oh, si es un 99.9% son insectos que se ven así por, por la luz, por la luz de la cámara, eh, se ven así de esa forma. Y también se ve del lado izquierdo, inferior izquierdo, una, una como cosa blanca que se asomó. Eh, esto tiene explicación y son insectos, no hay de otra, se ven así por la cámara que, que ilumina de esa forma los objetos. Entonces, no tiene nada paranormal, pero está interesante el video. Gracias por, por mandarlo. Vamos a quitarlo. Está bueno, nuestro amigo nos manda. Aquí tenemos otro mensaje. Hola OXLAC. saludos desde Santiago de Chile, soy la Patricia Rubio de Santiago de Chile Patricia, ¿cómo estás? Te vi un video, fue grabado por mí hace unos años, más o menos, fue en un funeral de una mujer muy conocida en Chile Tol Lusa Toledo, a sus hijos las, los asesinaron en la dictadura de Pinochet El cementerio fue captado al momento de la llorona en el cementerio, vamos a ver Nos manda los videos que ya no están Manda los videos que ya no están Y este video que tampoco ya no está, ya no está nada de esto, dice hola gracias por hacerme, hola Auslack. hola cómo estás oye me podrías mandar nuevamente todos esos videos que me habías enviado, no los descargué y no los puedo reproducir ahorita, te mando un saludote, hasta Santiago de Chile ahí está, ya le mandamos el mensaje, nos manda una foto a nuestro amigo pero nuestro amigo no está en Teotihuacán eso no es Teotihuacán Así que, ¿no que estabas en la pirámide de la luna de Oteotihuacán? ¿En dónde es eso, amigo? ¿Nos estarás diciendo una mentira prehispánica? ¿Una mentira arqueológica? Bueno, pues ahí vamos a ver si nos manda otra foto nuestro amigo. Soy originario de San Martín de las pirámides y existen cuevas. Ok, San Martín de las pirámides. Ok, existen cuevas, sí, pero ¿por qué entraste a la, a la pirámide de la luna? Aquí, saludos, hace algunos años mi hijo tuvo la mala fortuna de tener una visita en casa en forma de bola metálica que se metió en el patio trasero a curiosar la casa. Hablando de, de orbs, por ejemplo, aquí nos están hablando de una bola metálica que entró al patio trasero a curiosear la casa este no sería como un nor, parecería un objeto más bien ufológico, algo que tenga que ver con tecnología avanzada y quizá extraterrestre, una bola metálica que entró al patio y empezó a explorar, eso se escucha bien interesante, ojalá nos pudiera decir más de, de, esa, de esa anécdota nuestro amigo que nos envió este mensajito, y nuestro amigo dice, en gran parte de la zona, Soy originario de San Martín de las Pirámides, nada más, eh, después tengo mucho más que de las muñecas y no mensajes más allá pero ya cuando le tome la mano, o sea una vez que comprendí cómo es este mundo vamos a ver aquí, hola Oxlack, buenas noches ya llevo algo de tiempo viendo tus videos y apenas me animo a escribir espero estés bien, algo que me pasaba mucho cuando era niño, ya no es que soñaba cosas que iban a pasar después lo, lo feo fue cuando una vez soñé que iba a morir una persona cercana y efectivamente un par de días después murió como medio año después seguía teniendo pesadillas de esa persona muriendo de muchas formas y siempre antes de despertarme gritando me preguntaba por qué me dejaste morir ¡Ah! oye yo creo que esta persona qué interesante este este relato siempre eh, soñaba con que una persona un familiar fallecía y se hizo realidad pero después siguió soñando que esa misma persona la veía morir de diferentes formas, en, en diferentes sueños moría esa persona, y al final de, del sueño siempre decía, ¿por qué me dejaste morir? Yo creo, y, y está hablando de cuando él era pequeño, no tendría por qué tener ninguna relación, él que era un niño, con esta persona que seguramente era adulta, y por qué le reclamaba del por qué lo dejaba morir, eso está muy raro, Podríamos hacerle esa pregunta. Eh, hay que preguntarle eso a, a este Abril, pero me parece como una vida pasada, suena como una vida pasada, seguramente este niño había reencarnado y, y la otra persona también y seguramente en algún momento vivieron juntos, vivieron una, en un mismo tiempo y espacio y quizá lo dejó morir, por alguna razón, y entonces el, el, la persona o el espíritu de este niño seguía recordando el momento, a lo mejor fue bastante traumático, a lo mejor no pudo hacer nada por esa persona, a lo mejor lo dejó morir literalmente y está pagando como esas penas, o estaba pagando esas, esas penas. O también hay que preguntarle a Luna de Wicca, dice Andrea, Andrea que está aquí en, en YouTube, eh, podríamos preguntar la luna de Wicca, sí, podría ser, está interesante este relato que nos mandaron, ¿ustedes qué piensan? las pesadillas son mucho mejores cuando tienes un sueño lúcido eh, invita a Alejandro Morten del Museo del Horror, sí, hoy, hoy quise escribirle, pero estoy pensando, oh, yo tengo unas figuras de las pirámides de Veracruz Andri Andriusha, regálamelas pura farsa, pura farsante, dice Dross Rosas ¿quién farsante? ¿de qué hablas? Ya menos mal que tú sigues cuerdo. ¿De qué hablan? Japón, mejor búscate un Tinder gay. ¿Qué? ¿Qué están hablando? Dios mío. Bueno, vamos a ver qué temas tenemos aquí en el WhatsApp. Pero me parece muy interesante la historia que nos mandó esta persona. Aquí dice, Ox, ¿qué crees que haya sido esto? Lo grabé hace como un mes. Xd, xd, xd, xd, xd, xd, xd, xd. Ok, vamos a ver qué es lo que grabó. Okay, ay por qué chingas no los muestro. Perdónenme. Okay. Okay. Okay. Sí. Para esto sí tengo respuesta. Pero la gente que lo siga viendo ahí, ¿por qué no se ve? Bueno, para esto sí tengo respuesta. Eh, esto sucede en todos los lugares y eh, sucede donde se está metiendo el sol, donde está ya el atardecer el sol refleja da la luz hacia hacia arriba hacia el cielo ya no lo está dando desde el cielo hacia abajo sino como se está metiendo está dando el reflejo de la luz ahora hacia el cielo hacia arriba entonces todos los aviones que pasen por esa por esos últimos rayos de sol de, de, la, de esa hora de la tarde se ven de esa forma como si fuera cayendo un objeto, como si fuera un meteorito que va cayendo, pero no va cayendo. En realidad es un avión que está pasando por la bóveda celeste y que con la luz del sol se puede ver cómo va eh, dejando pues, el combustible, la, la, el aire o, o las, las este, nubes, cómo las va arrastrando y por eso se ve como que algo que va cayendo, pero no va cayendo. Va pasando por el firmamento, va pasando por el cielo y siempre, si ustedes quieren ver este mismo video, esto mismo que, que grabó nuestro amigo, pueden checar en su casa de qué lado se mete el sol. Por ahí de ahora se mete, si están en el centro de México, como a las 7, ¿no? Se mete el sol como siete y tantas. Pueden estar viendo hacia ese lado y se van a dar cuenta, si hay tráfico aéreo por ahí, que los aviones todos se ven igual, como si estuvieran cayendo... Eh, pero en realidad van volando, así que esto no, no es un ovni, no es fenómeno paranormal, simplemente es un efecto que hace el sol a esas horas de la tarde con, eh, con los aviones que pasan. Dice Oxlack: ¿por qué pasan aviones tirando humo blanco? Dice Rodolfo Montes. Ese este, este tema es más eh, de los chemtrails en... Estados Unidos. ¿Cómo estás, Katherine Boyce? Te mandamos un abrazote, Catherine. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Oye, Katherine, un día te voy a invitar aquí a la transmisión, ¿no? Para que compartas con nosotros, pues, este tema de los fenómenos paranormales. Ahí charlemos sobre lo que la gente me está mandando. ¿Qué te parece? Si tiene humo, no está afinado el avión. Gracias. Ahí está Katherine, que dice, hola, amigo. Va como que eh, va como retrasada la transmisión. A mí me va a una vez, jajaja, ja, ja, saludos. Ah, ahí está Katherine, dice: claro que sí. Pues entonces ya lo coordino con Katherine para que una noche Katherine esté con nosotros hablando sobre temas paranormales, temas de la vida, temas de misterio, leyendas. Así que Katherine va a estar con nosotros. Le agradezco, le mando un abrazote a Katherine Boyce, que ya está. Aquí estoy en la transmisión. Que está aquí en la transmisión, Catherine Voice. Parte de la comunidad Wautub. Candy dice que hoy llegó tarde a la transmisión. Candy, sabes que es a las nueve de la noche, Candy. Cuando quieras los acompaño. Va, te escribo y quedamos de acuerdo qué día de la semana podemos estar en transmisión, va. Listo, Catherine. Perfectísimo. Vamos a ver qué más tenemos por aquí en el WhatsApp. Dice, hola amigo, estas fotos son de cuando era un guardia nocturno. Esa noche sentía que algo me miraba y tomé unas fotos con flash en el sector de los baños. Algo se logra ver en los alrededores de la estructura, pero no llegan las fotografías, todavía no llegan. La persona de la bola metálica dice, sí, una bola metálica, incluso la mascota que tenía en ese momento se le enfrentó ladrándole con furia. La bola entró por la puerta del pequeño patio pasando por la cocina hasta la sala. Allí el perrito le dio batalla y la bola metálica se devolvió por el mismo camino. Desafortunadamente el niño estaba solo con su perrito, se fue a casa de su abuela y cuando regresamos todos a casa, el perrito no quería ir al patio. O sea que el niño vivió solo esa experiencia de que una bola metálica entrara a la casa y la explorara, o sea, podría ser como un objeto volador no identificado, un ovni, una nave extraterrestre entró a su casa... Está, está rara, eh? está rara esa historia, vamos con nuestro amigo que nos dice, hola Oxlack, hay, hay, hay, este video, XD, XD, XD, xd, el primero, el segundo está en entierro, Oxlack Oxlack, muy bien, vamos a ver el, el segundo video, ah, el primero, vamos a verlo, a ver de qué trata Está viendo tumbas antiguas. Está caminando por el panteón. No veo nada raro hasta el momento. Sigue caminando por el panteón. Pero yo la veo como espantada, o sea, va caminando como rápido, no, no enfoca bien la cámara. Ahora está volteando hacia todos los lados y se termina la, la, la, el video. Y entonces vamos a ver el segundo video, porque no le entendí nada a este primer video. a de deliciita. Oh, qué antiguo oh, Adán, un abrazo allá en Yunao y a Titan, a Titania, ¿cómo estás, Titania? Bon saludos. Mire, o sea, literal creo que este es un paseo por el por el cementerio, en realidad creo que nada más estaba como caminando por el cementerio, y nos estaba mostrando solamente eso, eh, nos saltaron en tira no es normal cuando te saltan, yo escuché una risa macabra en el primero, es falso, siguiente video, Slack. vamos a ver qué más hay, aquí dice, hace años a mi primo le robaron su camioneta, un amigo lo invitó a visitar a una bruja, el lugar donde nos recibió estaba tétrico, muy oscuro. Yo no sabía que iríamos ahí, pero mi primo sí. Él no me quiso decir nada antes. La señora me murí, la señora me murí mientras exaba las cartas. Ah, cabrón. La señora me morí mientras exaba las cartas. Y fue una voz muy rara me dijo, tú o me crees, arroba, tú o me crees, arroba, y empezó a avalarme de cosas que yo solo yo sabía leer. Pedí que no hablara de eso delante de mi primo. Era algo muy privado. Yo creo que lo hizo para probar su capacudas. Yo creo que hizo para probar su capacudas. Ella dio exactamente con el lugar donde la ocultaban. Juro por Dios, como breu soñé muchas noches a esa señora que no decía nada en el sueño, pero me veía como con odio. Era espantoso. Un sacerdote... Amigo, sé mis papás me dijo que yo permití que esa señora absorbiera parte de mi energía. Eso sí, a usted, eso sí, a usted, saludos. Juré jamás ir a esos lugares, quedé muy traumado. Probar sus capacidades, perdón, Misel, cambia palabras. Perdón, Misel, cambia palabras. Ya lo leí, ya no lo voy a volver a leer. ya. Con todos, los, eh, con todos los errores ya estuvo. Ya lo leí. Como que no lo entendimos. Pero yo lo leí tal cual me lo envía. Así, así que este. Pues ya. Entonces. Vamos al siguiente caso. Escriban bien porque si no yo leo como escriban. No voy a andar adivinando. Así como los maestros. Yo no voy a andar adivinando qué es lo que dice ahí. Así que escriban bien, porque si no, no le entendemos. ¿Sale? Vamos a ver el que sigue. Hola, Oxlack, te cuento una historia. Simón, Simón, básico, dale, cámara perro, pero chida, si no, te bloqueo, te bloqueo. No te bloqueo. Vas. Ahí está. Vamos a ver si contesta. Ya le puse. Simón, vas hijo, dale cámara perro, pero chida. Si no te bloqueo, vas. A ver si nos va a contar una historia buena. Si no lo bloqueamos, sí. Que nos, nos primero nos emociona con una historia. Y si no lo bloqueamos, a ver qué, qué nos va a escribir. Ya nos está escribiendo nos estará escribiendo nos estará escuchando vamos a ver el video. hola qué tal <risa> dice ok ande pero pero chida ande dice ok va, va va va va va va va que se arme que se arme aquí dice alguien hola qué tal estoy viendo el en vivo Solo querido comentar así dicen yo no leo mal yo no leo mal hola qué tal estoy viendo el en vivo Solo querido comentar que el día sábado de gloria hace dos días grabé algo muy impactante Vamos a ver qué grabó nuestro amigo el sábado de Gloria. <risa> ah, cabrón. Estaba en la representación de Jesús, ¿no? Porque estás reprendido satanás, estás reprendido satanás, miren, escuchen hubiera grabado más, o sea, parecía un exorcismo eso, se escucha, estás vencido satanás Hola amigo, cuéntanos más sobre este video, ¿a qué hora lo grabaste? ¿Dónde lo grabaste? ¿Eran tus vecinos? ¿Estaban haciendo un exorcismo? ¿Era la representación de Jesús? ¿Por qué decía, estás vencido Satanás? ¿Cuándo pasó esto? ¿A qué hora? ¿Ya no ha vuelto a escucharse? ¿Tú qué piensas? ¿Por qué cortaste la, la, el video? ¿Nos, ¿Tienes el video largo? ¿Nos lo puedes mandar? Bueno ya. Vamos a ver qué más, quién más nos escribió. Ah, aquí el del perro. No me está escribiendo nada el perro este que según iba a mandar una historia chida. No nos está escribiendo el perro. Dice. Ah, ah, ah, ah, ah. Hola, linda noche. Deberías invitar a la caja. Ah, ok, ya. Son videos de terror. Es muy bueno su canal. Ojalá le puedas mandar saludos a Fer y a Jenny, que no se pierdan tus videos. Un abrazo para Jerry y Feni. <risa> Un saludo para Jerry y Feni. <risa> Un saludo para Fer y Jenny, que para Jerry y Fenny. Un saludo para Jenny Ferry. Digo Fer y Jenny, que no se pierden tus videos. Gracias. Es que después de haber leído cómo escriben, ya no estoy, este, ya no estoy carburando. Te mando la siguiente historia muy interesante que me encontré en Facebook. Vamos a leerla. Ah, ah. ¡Ah, chinga! ¿A quién dice que mejor perra? Ahorita vamos a contestar eso. Dice, hola a todos, gracias por permitirme contar mi historia. Lamentablemente todo comenzó una noche mientras estudiaba para unos exámenes. Mi habitación tenía una ventana que daba a la calle y mientras intentaba repasar mis apuntes empezó a llover. Me acerqué a cerrar la ventana pero no pude evitar mirar hacia la esquina. Las luces de la calle alumbraban poco pero vi una viejita como agachada. Nunca la había visto. Se veía sucia. Tenía puesto un vestido oscuro que le cubría todo el cuerpo, un cabello canoso y amarañado. Sentí lástima al verla y pensé en dejarla pasar para resguardarse de la lluvia, que ya estaba arreciando. Pero mi percepción cambió cuando alzó completamente la cara y se me quedó viendo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Se le notaba odio a través de la mirada, su cara huesuda, impregnada de maldad, y me pude dar cuenta que las manos eran delgadas en extremo y las uñas, o lo que deberían de ser uñas, parecían garras. Mi hermano me jaloneó y fue como pude apartar la vista. Me dijo que estaba como sorda porque me estuvo hablando varias veces y no reaccionaba. Como pude le dije que se asomara, pero no había nadie. Lo comenté esa noche durante la cena, pero todos coincidieron que exageraba. Un temor que no podía borrar me acompañó durante los siguientes días y desafortunadamente a la semana mis padres tuvieron un accidente automovilístico cuando iban a Monterrey. Mi papá falleció en el instante y fue una muerte horrible que por respeto a su memoria omitiré. Mi mamá afortunadamente quedó con vida, pero tuvo que pasar por muchísimas cirugías cuando pudo, con toque de la nada se le había aparecido una señora sumamente delgada, toda de negro, que estaba de frente inclinada y sosteniendo algo entre las manos que parecía una especie de animal lleno de sangre. Mi papá, para no atropellarla, giró el volante y se fue contra el muro de contención, lo cual causó que diera varias volteretas antes de quedar deshecha la camioneta. De ahí no recuerda más que una risa burlona que describe como lo más horrible que haya podido escuchar en su vida. Pero ahí no paró todo. Mi hermano empezó a ver y sentir cosas durante las noches. Tenía que dormir con la luz prendida y se negaba a salir a la calle. Lo que él percibía era una sombra enorme que lo observaba siempre. Recibió atención psicológica, pero no funcionaba. Un sacerdote fue a bendecir varias veces, pero esto parecía alterar más las cosas. En ocasiones escuchaba como si hubiera alguien en la azotea, otras dentro de la casa. Empezamos a llenarnos de moscas, aunque éramos muy limpias. Se nos acechaba. Se nos echaba a perder la comida, aún estando en refrigeración. Mi papá tenía dos tortillerías y se empezaron a llenar de cucarachas. Se empezaron a venir abajo poco a poco. Nosotros, uh, nosotros atendíamos una tienda de abarrotes y las ventanas eran pocas, las ventas eran pocas o casi nulas. Con el seguro de vida de mi papá, nos estuvimos un tiempo, pero el dinero se nos iba en gastos y pagos. En último intento, mi mamá consiguió un préstamo para intentar levantar los negocios de nuevo, pero no funcionaba. Nos recomendaron que nos hiciéramos limpias y consultamos con varias personas, pero eran puros charlatanes que se aprovecharon de la angustia de mi familia. Yo empecé a entrar en depresión. Me la pasaba llorando, no comía nada y al borde de la desesperación me acerqué a Dios. La verdad era creyente, pero casi nunca iba a la iglesia. Ni mi hermano ni mis padres casi nos obligaban a ir, pero esa mañana no fui a la escuela y me fui a la iglesia. Era un martes y no había nadie. Me hinqué frente al altar y le pedí de todo corazón a la Virgen de Guadalupe, a San Judas Tadeo y a Dios que nos ayudara, que yo no soportaba ver a mi mamá sufrir por tanto problema, por tanta deuda y a mi hermano con sus miedos que a veces era insoportable. A mí, a mí que a veces me cruzaba las ideas de suicidarme, lloré bastante cuando me levanté, me di cuenta que estuve un buen rato ahí. Un poco más serena decidí regresar a mi casa y no había nadie ni mi hermano. Me angustié inmediatamente, pensé en llamarles, saqué el celular y vi que tenía 32 llamadas perdidas de mi mamá y de varios familiares y amigos. Pero no lo había sentido vibrar con un dolor en el pecho y un presentimiento horrible le marqué a mi mamá. No me contestó, lo volví a hacer tres veces más y hasta la cuarta me respondió llorando. Me dijo que mi hermano había intentado suicidarse con pastillas y su estado era muy grave. No sé cómo, pero llegué a la clínica donde estaba mi mamá. Entró en crisis nerviosa y la tuvieron que atender mientras, por mi parte, todo parecía una pesadilla. Me intentaban reconfortar, pero me hablaban y yo solamente pensaba que había hecho mal, porque nos pensaba todas las por todo eso, tantas cosas horribles, en tan poco tiempo, y ahí mientras miraba la avenida, la volví a ver, a la misma anciana, mirándome fijamente, con esa mirada fría, vacía, y con esa expresión de odio, parecía que expresaba, una sonrisa macabra, levantó su mano, o garra, no sé cómo describirla, y señaló hacia el hospital, le dije a mis familiares, que ahí estaba la maldita vieja, que ahí había visto, y que era la causante, de nuestros males, pero nadie parecía verla, aunque el terror, era indescriptible, el dolor, el coraje hicieron que decidiera enfrentarla, salí corriendo hacia la avenida y de la nada escuché que alguien me hablaba casi gritando, esa voz era la de mi papá, cuando me llamaba me frené de golpe y por poco menos de un metro me hubieran atropellado un camión, me quedé inmóvil y una prima me jaloneó, me dijo que reaccionara a punto de causar una desgracia más en mi mente le di gracias a mi papá por salvarme y le pedí perdón a Dios por en cuanto supe lo de mi hermano, blasfemé. Dije muchísimas tonterías reclamando el por qué se si había ido a la iglesia y había pedido por mi familia. Nos sucedió una situación tan terrible de nuevo. Todo me empezó a dar vueltas y me desmayé. No chingue, no voy a leer todo, todo, toda la vida. eh Cuando abrí los ojos unos minutos después estaba al lado de mi mamá en una camilla ella estaba sentada, pero sentía que también estaba mi papá con nosotras. Podía percibir el aroma de su perfume. Cerré los ojos unos minutos más pensando en mi papá y en eso se me acercó una doctora. Me repisó rápidamente mientras me preguntaba por qué estaba tan desmacrada y delgada. Le indicó a una enfermera que me tendría que hacer unos análisis y que le avisara a mis familiares. Le expliqué mientras esperábamos la autorización una parte de que nos había sucedido, no quise contarle las cosas extrañas que nos habían pasado, no quería que nos tomara por loca, pero para mi sorpresa me dijo que ella y su esposo se le habían venido una racha de sucesos que eran inexplicables, cuando habían comprado la casa donde vivían, pero que tuvieron que recurrir a buscar ayuda espiritual con un brujo blanco, recomendado para poder liberar de todo mal lo que empezó a ocurrir, en otra ocasión les contaré al escucharla y sentirme completo, ¿qué?, no, no, chingue, no, no, ya, ya, ya es demasiado, ya es demasiado, no voy a seguir leyendo esto, es una pinche historia muy pinche larga, quien la haya inventado, no tenía nada que hacer, este, no le vamos a dar una hora completa de programa, ya hasta me pasé, vamos a leer el final nada más, estando sola mi mamá me dijo que tenía, puta oh, madre, no, no, sigue y sigue y sigue, pues qué duracel. Gracias a mi buen amigo Osama Bin Laden, que nos mandó un superchat de 50 pesotes o 50 dólares, ¿qué será Osama Bin Laden, usa dólares, Osama se merece el canto del ángel, un abrazote a Osama Bin Laden. Que no, no está muerto, no lo echaron por, por el barco, recuerdan que los Estados Unidos dijeron que los militares habían atrapado a Osama Bin Laden, que se les había puesto bien pinche y loco, que le habían dado un balazo, que se había muerto y que entonces que dijeron vamos a echarlo al, por el ma, al mar para que se lo coman los tiburones y por eso no llegaron a Estados Unidos con el cuerpo de Osama Bin Laden y entonces no, todo eso ha sido falso, aquí está Osama Bin Laden dándome 50 dolarotes, un abrazo a Osama Bin Laden voy a terminar de leer ese cuento porque está muy largo Voy a leer los últimos cinco párrafos. Al final sufrió muchísimo, tal como me dijo el Señor que nos ayudó. Mi papá se nos apareció en un sueño y cada uno le perdonamos para que pudiera descansar en paz. Nuestras vidas retomaron su rumbo y no somos ricos, pero tenemos salud y estamos unidos, que es lo importante, gracias a Dios. Y los ángeles que ponen en nuestro camino, traté de localizar a la doctora después, pero no la volví a ver. Le agradezco y también a ese buen hombre que realmente nos retiró todo lo maligno y con la ayuda celestial ahora puedo ver a mi propia familia bien y no la cambiaría por nada, que Dios esté en su corazón y que el hogar de cada uno esté en su día tan especial, Dios los ama, bendito sea el Señor, gracias por leer este pequeño pero profundo eh, párrafo histórico de mi historia personal que me pasó a mí de experiencia, ahí está, vamos a leer eh Ah, ah, ah. ya lo de nuestro amigo que nos iba a, a contar una historia perrona, dice mira, me pasó algo horrible, hace un buen rato, como en el 2019 se me apareció una bruja, era algo, algo alto, como un pájaro negro se me apareció una bruja era algo alto, como un pájaro negro yo llevaba a mis niñas a la escuela pero era como a las 5.20 de la mañana hizo un ruido horrible pero no me digas perro, mejor perra Ah, cabrón, era una mujer Ok, bueno, total, era algo horrible, mis niñas se asustaron, escuchamos un ruido horrible, hizo como un tipo grito, yo me volví rápido y mis hijas también se asustaron como yo, el pájaro o bruja era muy alto, sentí un miedo y escalofrío horrible, su cara no se distinguía, cabe mencionar que yo vivo a la orilla donde solo hay mezquitales o mezquites y la nada, era algo horrible, a mí no me creían, pero a mis hijas sí, Aún mis hijas recuerdan eso como si fuera ayer. Mándales un saludo a mis niñas, Andrea y Ani, te estamos viendo. <coughs> Hola amiga, te mando un abrazote, gracias por contarnos tu historia de la bruja. Eh, y un abrazote para Andrea y Ani, que nos están viendo. Es bien noche, ya son las 12 de la noche. Las niñas, ¿por qué están despiertas? Y así como te contesté, estaba bromeando. Pensé que era un, un chico y por eso te escribí así pero no, no, eres mi amiguita, no, no, nada de perro, ni nada de Simón, hijo, dale, cámara, perro, no, todo eso era una bromita, espero lo entiendas, y te agradezco inmensamente que estés escuchando el programa, que lo estés viendo, que las niñas no se queden tan noche a, a verlo, porque luego yo digo cosas que no van con los niños, te mando un abrazote a ti y a tus niñas, Andrea y Ani, y qué bueno que la bruja no les hizo nada, nada feo, y está interesante, yo sí creo que te haya parecido un animal así tan grande y tan feo, no sé si sea una bruja, pero sí les creo a ti y a tus niñas, un abrazote, saludotes. Ahí está, ya le mandamos el audio, y pues hay muchas más historias, muchas más historias, pero ya son dos horas de programa, así que, ¿quieren que cuente la última? Vamos a ver si contamos la última que nos han mandado, lo voy a hacer con el, el mayor de las serenidades, para que se vayan a dormir como ustedes querían. ¿Querían una historia de terror? Pues estamos en la rajada peludona, aquí donde te entra el nervio. Estamos recibiendo muchos comentarios, mensajes y... Notas de voz de nuestros seguidores en toda la República Mexicana y parte de Latinoamérica. También estamos llegando por el 55.4 a Estados Unidos, la Unión Americana. A todos nuestros paisanos les mandamos un fuerte abrazo en esta noche fría, 18 de abril del año 2022. Estamos en la mano peludona. Regresamos nuevamente con una historia que nos han mandado a nuestro WhatsApp. Veamos el siguiente caso. Eh, dice lo siguiente. Es el primer Oxlack. Es cuando empiezo a decir sus nombres. Oxlack, se escucha un lamento. Ok. Estamos viendo las fotografías de personas desconocidas. Que no sé por qué no las han mandado, pero estamos viendo fotografías de personas desconocidas. Estamos viendo... Oh, qué veo. Tras la señora hay un rostro. Para la gente que nos está escuchando por la radio, tenemos de frente el rostro de una mujer ya de edad avanzada, pero en el fondo vemos un rostro con los ojos profundamente negros y con el rostro completamente blanco. Parece como si la estuviera espiando. Es escalofriante lo que estamos viendo en pantalla. Ahí lo estamos viendo para toda la gente que nos ve en redes sociales. Podrá distinguir detrás de esta mujer hay un rostro. ¿Será un fantasma? ¿Será un espíritu? ¿Alguien aquella noche los estaba acompañando? ¿Podrá ser esto? ¿Podrá ser esto una evidencia paranormal? Eso es lo que tratamos de encontrar en esto que es la rajada peludona. Veamos la siguiente fotografía. Aquí tenemos más claramente ese rostro fantasmagórico que aparece detrás de la señora de edad avanzada. Un rostro completa, completamente blanco, sin nariz, pero con ojos negros muy profundos. Es como si fuera un ángel y a la vez un demonio. Es completamente escalofriante. Qué terriblemente historia la que nos están mandando desde Puerto Rico, en donde se encuentra esta mujer y vemos de fondo lo que pudiera ser un espíritu que trae cargando. Pudiera ser efectivamente un espíritu que atrajo desde ese panteón en donde empezó a grabar, se escuchó un lamento y en su casa comenzó a tener estas evidencias sobrenaturales de algo que se le ha pegado desde el panteón. Llamaremos a nuestro pastor que nos puede decir qué puede hacer esta persona. Tengo que hablarle a un pastor para que pueda decirnos ¿Qué hacer con esta persona? Y veamos, vamos a buscarlo. A nuestro pastor a nuestro pastor Guaso. Vamos a hablarle a nuestro pastor Guaso. Eh, una llamada telefónica. Espero que nuestro pastor Guaso esté despierto a estas altas horas de la madrugada y que pueda atendernos, porque es un caso completamente aterrador y creo que la familia necesita deshacerse precisamente de ese espíritu que se ha puesto sobre los hombros de esta mujer de edad avanzada, este fantasma por así decirlo se, se lo encontró cuando estaba pues turisteando por el panteón allá en Puerto Rico, estamos llamando a nuestro pastor pero parece que no contesta No ha contestado a nuestro pastor, no quiero dejar así a esta, a esta persona, vamos a buscar otro, otro pastor, vamos a buscar si tenemos a alguien más eh, que pueda responder a nuestro llamado esta noche, mm. déjame ver quién más podría ser un pastor. <risa> bueno, yo creo que sí lo vamos a tener que dejar para otra ocasión, tengo muchas más llamadas, tengo muchos más mensajes este, está muy entretenido esto, pero gente, es hora de que nos vayamos a descansar, mañana le seguimos, mañana a las 8 de la noche tengo una entrevista con esta, este canal, Patty Patty, no recuerdo cómo se llama pero la publicidad se la voy a poner en mis redes sociales, en mis historias de Instagram y de YouTube y de Facebook para que vayan y me acompañen en la hora de la entrevista, para que la Legión Oxlack vaya, vaya, vaya y eche relajo ahí en el chat, con las preguntas, y después nos vengamos a transmitir como a las 10 de la noche, aquí nuevamente en la rajada peludona, ¿les parece? Así que mañana nos vemos 8 de la noche en la entrevista que me van a hacer, y a las 10 de la noche, aquí en la rajada peludona. Oh, tenemos al pastor. El pastor nos está contestando. Vamos a contestar. Buenas noches, pastor Néstor. ¿Cómo estás, señor Osla? Llamando, me acabo de levantar, puse el programa y escuché que ya te ibas y dije, ¿cómo es posible? Néstor, pastor Néstor, tenemos un caso que quisiera, pudiera ayudarnos con él. Hay una persona en Puerto Rico que se ha tomado una fotografía después de ir a un panteón y apareció un ser detrás de ella un ser blanco con ojos profundos negros quieren saber quién es ese ser y quieren saber cómo alejarlo de su casa pastor néstor le dejo los micrófonos oscor yo lo veo ahorita veo el nombre oscor s o s o s oscor oscor oscor sí espera me acabo de levantar estoy en choque ahorita eh, veo que era una persona, un ser blanco, parece una niña, ¿no? Parece algo raro, parece algo raro, sí. Una niña, déjame ver bien. Déjame ver si... si. Eh, bueno, sí. ya no. eh, lo que puedo ver, sí, sí, sí, sí, sí, sí es una calavera. Eh, lo que puedo ver que el negro en la materia negra en ese momento llegó a sacar uno de los tantos seres o clones o algo que tiene entre tanto tiempo Sí, permítame el, el pastor necesita un tiempo, está haciendo una meditación profunda y a continuación seguirá aquí en la rajada peludona para todos ustedes, transmitiendo por el 452829 AFM de la Unión Americana. Así que regresamos con el pastor Néstor. Me amé que te pasas de lanza. <risa> no manches, <mi> me <risa> <risa> De paraste de lanza, me ameje. Bueno, yo también los dejo por un segundo. Voy a hacer igual meditación. No me tardo. regreso, Néstor. No, estaba en el baño, disculpe, más bien, sino que tuve que ir un rato al baño a mojarme la cabeza. Ah, sí, no te preocupes, no te preocupes. Entonces, este ser... Es... Entonces, mira, lo que pasó es lo siguiente. Hay mucha materia negra, justamente la materia negra a veces es formado por piedras, o clones, o cuerpos de clones, cosas así. Sí. Entonces, este, esta materia está reviviendo, se está volviendo a formar y todo. Esta materia negra no está solamente, no es solamente un poquito en el sitio, no está en todos lados. Ok. Entonces, esta materia negra se, se, se puede hacer como el ICO, el BL, el cualquier, cualquier materia, pero para eso esta materia eh, ha tomado como ha tomado como, o se ha convertido todo lo que ha tocado en negro, y después de todo lo ha convertido en materia, como el, como el oro, no te hablo del oro, eh, material oro, sino materia oro, okay. hilo, hay un montón de materias, me gustaría un día a hablar de todas las materias que conozco, cholo choco, choco, choco y... Con, col, hay un montón de materias. Ok. Ok. Entonces todas estas materias están alrededor de nosotros, igual que agua, igual que todo lo, lo, lo que te puedas imaginar. Algunas materias son verdes, otras azules, pero aquí va que todo hay materia, hay gases, hay todo lo que, lo que puedas ver. Entonces lo que hay acá, lo que veo que en el cementerio hay mucha materia negra, y por dentro de esa materia negra, que debe de ser varios cientos de clones o clones grandes, pero también varios centros de clones, árboles y todo lo que te imaginas. Entonces, esta materia negra ten, se estaba formando dentro de la materia negra una materia blanca. Sí. Eh, ya estaba como decirte como hueso la materia blanca. Entonces lo que ha pasado ha sido que el sujeto se ha parado ahí, ha pasado por ahí y de una o cierta manera la materia ha salido. ¿Has visto cuando salen eh, los fantasmitas así de... Los fantasmitas así de... de, de, de, de, de, de, de... En Halloween sale, hacen que salgan fantasmas así como de... Ah, sí, los de calabazas. Como de materia blanca, ¿no? Como de materia blanca salen de las calabazas, no sé si ha visto. Sí, sí, sí, sí. Bueno, así exactamente ha salido, y no encontré mis ciganos, así exactamente ha salido en ese momento de la calabaza, o sea, de, de, de, de la materia blanca ha salido una cosa blanca, o sea, tú eso estaba en negro. Sí se ha curado, no sé cómo se ha curado, se está curando, y ha salido una un alma, un clon, ha salido una persona como de, de, de, de, de lo que se estaba curando, que ya estaba blanco, que estaba negro, se ha puesto blanco, ha salido como de las calabazas, salen fantasmitas blancas. Ok. Y eso es lo que ha pasado, exactamente, eso es lo que estoy viendo. Ok, ¿cómo, cómo puede hacer, Pastor, para que... Se vaya esta entidad de su casa. Puede ser que se haya pegado lo blanco o lo negro, porque ha estado ahí, ha estado buscando refugio, porque se vuelve a veces como penumbras, como sombras. Puede ser que se le hayan pegado el negro alrededor de ellos, o con ellos, o con el negro que ellos ya tenían alrededor, su, no una aura, sino este como plástico, como chicle. Sí y tan solo ha llegado a su casa con eso y se ha pegado dentro de su casa, en su cama, en algún lugar y, y puede ser que quiera comida puede ser que sea una niña, un niño, una mujer, un hombre un clon, sepa de qué raza es, pero se la ha pegado y eso ha sido todo okay. ¿Cómo se deshacen de esa, de esa plasta negra? En realidad la plaza negra veo que está en toda su casa, también igual que el cementerio. Ok, ¿cómo, cómo se deshacen de eso? Tendrían que despegarlo y sacarlo, tendrían que, que, que agarrar y sacar todo el negro, y no les conviene porque va a quedar solo agua, y aparte con ese blanco se está formando más blanco en su casa y para eso van a tener cosas como cosas paranormales movimientos van a tener este fantasma pero igual todo eso se va a volver a, a formar se va a volver a requear te dije que yo curo, ¿no? sí sí yo curo cosas así justamente de, de, de, de, de ser cholo, totalmente materia lo hago otra vez este, Plasta. De, en su estado natural y está volviendo todo a su estado natural, que no se preocupen, que está volviendo todo a su estado natural, y es lo que está pasando, que, que, que su casa en el cementerio, en todos lados está volviendo a su estado natural, y se van a ver más obras, más fantasmas, más luces, se van a ver más cosas en este tiempo, mientras más se cure, más se va a ver, porque se está volviendo a su estado natural, sepa, visible o invisible, pero ahorita invisible, y de ahí visiblemente, Oye, oye, hay algunas palabras en latín que ella diga para que se vaya esta entidad. Es que está pegada, se está formando, es como decir, a ver. Eh, eh, ¿Tú, tú podrías decir. Tu alma dentro de tu cuerpo. Tú podrías decir. Forma de tu... Tú podrías decir unas palabras en latín para que esa entidad se vaya. Es que no veo que solamente sea el del cementerio. El cementerio es un grupo, como decir tu cuerpo y. y... Y una cajita al costado porque son también clones chiquitas eh, veo que aparte en sus paredes en su ambiente en su alrededor hay negro o sea los negros son y malos ese negro también se está formando los negros son malos no no no no te digo que son negros pudieron ser rubios negros pudieron ser blancos chino, lo que tú quieras, sino que es como decirte una plastelina aplastada negra, chamucada. Ok, ok. Sí, ya te entendí. Y esa plastelina está volviendo a tomar su forma, está ha dejado de ser hilo, de ser cholo, de ser choque, de, de, de, de ser todo lo que la materia que tú quieras, y está volviendo a tomar forma, y su cuerpo solita ahorita negro, si se está volviendo a formar su cuerpo. Ok, ok. Y no solamente son ellos que se han ido del cementerio, son, es todo el barrio, es toda la casa, no solamente ellos. Es Uy. la demás más casas también. Y ellos no se van a ir porque son personas que necesitan refugio y se van a quedar ahí por el refugio que necesiten. más ya deben de haber hecho grupos ya deben de haber sembrado, ya deben de, de, de, de, de estar buscando comida y todo, porque... Y entre ellos sí lo malo es que hay lobos, fantasmas, eh, vampiros, hay cosas así. Ah, lobos fa... y vampiros. Lobos y vampiros también hay. Sí, se vuelven a formar, eh, pero, pero se está curando hasta el lobo y el vampiro. Oye, ¿podrías pronunciar unas palabras en latín? Quizá eso ayude. Latín, no conozco mucho el latín. Bueno, en otro idioma que tú conozcas. Eh... No, no, no sé, diría algo así como... Leme. Salve, alma salve, algo así, ¿no? Algo así, a ver, dilo, dilo. Alma salve. Más veces, para que ese espíritu se vaya. No, es como decirte... Eh... Pero lo que sí necesitan... Es tratar de, de, de llevar bien las cosas porque no son los únicos que van a vivir esto. Están viviendo los otros, o sea, no son los únicos, sino que han ido al cementerio, puede ser que no haya seguido nada, pero como ves, mira, todo era negro y de dónde aparece blanco, que se está regenerando, se está curando Oye, dentro de, de lo negro. O, o del dialecto de, de los morones. Pero... Sí, también debe haber clones de eso, clones del UN y todo eso. Bueno, que repitan tres veces alma salve, alma salve, alma salve. Con eso puede, podría... Alma por ahí. Alma por ahí. Alma curay. Ya. Yeah. Alma curay. Que digan, alma salve, alma salve, alma curay, alma curay, alma curay. Alma curay, alma salve, alma salve, alma curay, alma curay. ¿Así? Alma curay es... Salve alma, salve Dios. Sepa qué es, pero lo único que se me ocurrió, no me acuerdo ni qué es. Ok, pero que diga salve Curay, alma Curay. Salva Curay, es exactamente, no alma salve, sino alma Curay. Alma Curay, alma, alma Curay. Sí, bueno, eh, como te digo, se ha estado formando, eh, la niña eh, también tenía negro dentro de su cuerpo, que se le está formando y, por, y entre esa... Niñas, eh, también está su hija que se ha desdoblado, o sea, se ha formado dentro de su cuerpo, tiene el mismo pensamiento, de, de, de, de, bueno, su familia entera se, se ha formado, tiene el mismo pensamiento y está, está de, saliéndose del cuerpo porque son sus hijas, no son, son, son sus hijas, puede ser que sea un alma, sí. puede ser que sea una clona, puede ser una clona de materia. Sí. Pero también es su hija, ¿no? Y ahí están jugando, jugueteando, y por eso tienen ese tipo de, de, de, de cosas paranormales. Muy bien, yo digo que con el alma salve, alma curay, con eso creo que puede funcionar mientras tanto, ¿no? Alma Curay es exactamente, Alma Salve no es, es Alma Curay, pero sí puede funcionar. Salma Hayek, Salma Hayek suena, suena que podría ayudar. Salma Haye, más bien, ¿dónde está esa mujer? Voy a buscarlo. ¿Vas a buscar a Salma Jaye. La voy a buscar, nomás que me, me, me dio una cita hoy día. Muy bien, maestro Néstor, pues le agradezco que haya recibido nuestra llamada para poder ayudar a esta persona que se le apareció un espíritu en Salve Alma Curay. Yo creo que es, será la, la protección para que se alejen los malos espíritus. Exacto. Muy bien. Pero recuerda que no son considerados, solamente que son son considerados invisibles, más no fantasmas. Ok. Ok, son. Como el, un, el, el Morollo, son considerados invisibles, más no fantasmas. Porque puede ser que no sean fantasmas, pero sí son invisibles. Ok. ¿Salma Hayek tiene buen curay? Uy, eso es lo que quiero yo ver. Ok, ok. ¿A ella también ya le has hecho un, una protección de Salma Alba Curay? De ruda le voy a hacer. Okay. Le voy a pasar el huevo un ratito y le voy a, a pasar la ruda. ¿Le vas a pasar un huevo y le vas a pasar la ruda? La ruda, sí, a ver si, si, si huele bien el, el curay. <risa> bueno, bueno, pues órale pues, entonces pues así quedamos eh, con esta persona y con Salma Hayek también ok bueno un gusto brother, que te cuide buen día, eh, feliz día de, de, de San Valentín, San ¿no? ¿qué día es hoy? hoy es el domingo de Ramos ah, el domingo de Ramos de verdad que es el domingo santo domingo y jueves, jueves fue el día principal ¿no? Eh, ajá, exactamente, exactamente hoy es cuando ya resucitó sí. Jesús ¿no? No sé, pero que nos lleve también loco, ya mucha vaina, ¿no? Bueno, un abrazote, maestro. Un abrazote, maestro. hasta luego. Pues ahí está. ¿Va? El maestro ha hablado para la persona que necesitaba este método de protección para alejar ese espíritu de su casa. El maestro ya nos dio las palabras que hay que decir. Alma, curay. Alma Curay. Alma salve, Alma Curay. Entonces, pues eso pueden aplicarlo también para todos aquellos que en esta noche tengan un poco de temor. Repitan, Alma salve, alma curay, y todo estará bien. Muchas gracias a todos por esta transmisión. Feliz San Valentín, Felipe Chávez, MAMG, feliz Halloween. Eh, ha derramado su conocimiento y sabiduría sobre nosotros, así es, así es, esperemos que nadie nos lo quiera robar, esperemos que a nuestro máster Néstor, el máster maestro fumólogo, nadie nos lo quiera quitar, nadie nos lo quiera robar, porque pues, todo lo bueno nos lo quitan, todo lo bueno nos lo quieren robar, ¿qué les pasa?, ¿qué les pasa?, el maestro estará con nosotros y solamente... Eh, nos ayudará a nosotros pues nos vemos el fumólogo, el maestro fumólogo gracias a todos ustedes los quiero mucho, descansen mañana 8 de la noche en la entrevista y luego 10 de la noche aquí, nos vemos en otra emisión más de La Rajada Peludona muchas gracias a todos por estar esta transmisión buenas noches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 Descansen, conocidos. besos. Hasta mañana. Te esperamos en la siguiente emisión. Con, con... La cumbia ya va a empezar, ya va a empezar la cumbia. Ahí va la cumbia. Mañanita. Gracias a todos por sus superchats, por las estrellitas en Facebook, por los likes en YouNow. Gracias a todos.